Esta semana, en Capital de los Simios. Llegan las primeras dosis de la vacuna anti-David-19, pero nosotros ya nos vacunaron hace rato. Y hace rato, pues. Sepa quiénes son las personas que van a vacunar, de nuevo, en esta, en esta oportunidad. Analizamos lo bueno, lo malo y lo feo de este 2020. Aquí ¿Todo esto mucho pasa en dónde? En la capital de los simios. <risa> <risa> oh, yeah. Oh yeah ¿Cómo está Don chon? Bien, pues profe, ¿y usted cómo está? Muy bien, lo escucho mucho mejor en esta ocasión ¿Sí? Es que sí. el Pascuero se portó bien conmigo este año ¿Se portó bien el viejito? Sí, el viejito. no falla, no falla el Pascuero ¿Qué le pidió al viejito Pascuero? Yo le pedí eh, un presidente nuevo, pero ¿Ya? ese me no lo va a traer después Ya, lo va a traer después <ríe> Sí, eh, <risa> una mascarilla que me llegó Ah, qué buena Y le pedí también un micrófono nuevo, pues Ah, y eso es lo que puedo escuchar Por supuesto, ahora se me escucha más FM oh. La capital de los simios Excelente <risa> <risa> ¿Y usted, profe, cómo lo fue? ¿Cómo se portó el pascuero? ¿Cómo lo pasó? Mira, yo al viejito pascuero le pedí un unicornio ¿Un unicornio? El sí, pues ¿Azul? Pascu... No, un unicornio nomás Ah, ya Por, Porque ¿por los el... Por... el... unicornios azules después se pierden y un huevo buscarlos. se No, claro <risa> Por el cacho se lo pidió, ¿no? Eh, claro, efectivamente, ¿Sí? es eso mismo. Yeah. Pero el viejito Pascuero va ahí y me dice, es que los unicornios no existen, o sea, es imposible, es muy difícil que eso ocurra. Entonces fui y le dije, entonces quiero que el socialismo funcione. Y me dicen, ¿de qué color es el unicornio? Buena, <risa> <risa> buena, bueno, profe. Así es que, sí, ¿no? muy bien, una linda reunión familiar con las personas precisa justo antes de que no nuestro querido gobierno nos no prohibiera juntarnos con más gente sí pues oiga eh, a eso le quería preguntar van a haber fases diferentes después para el año nuevo o eh, vamos a seguir en la misma tenemos que estar atentos qué pasa ahí hasta el momento todo tal cual para el año nuevo o sea vamos a tener un permiso especial para ir a ver a los adultos mayores, como les dije la otra vez, si no tienen adultos mayores, invéntese adulto mayor para poder salir, pero sea más Vivaldi no tan Pavarotti, vaya usted salga antes del día 30 de, de diciembre. Porque pregunto... el 30 de diciembre en adelante va a estar el cordón y ahí los van a registrar a todos. Exacto. Yo le pregunto, profe, porque hay alguna gente andaba asustada. De hecho, eh, hubieran personas que se pusieron ellas solas en fase 1, te lo debe estar bien, y eh, que andaban en fa eh, asustadas porque no iban a poder salir, que iban a estar encerradas para el año nuevo, que no le iban a dejar, que poco menos que lo iban a tener un milico en la puerta. Claro, y van a tener una persona especialmente vigilándolo a ellos para que no puedan salir. Exactamente, para claro. que no pudieran salir. No, le digo a todas esas personas que estén tranquilos, que por lo menos en la región metropolitana, toda la región está en fase 2, existen algunas otras comunes que están en cuarentena a lo largo del país, y ellos están pedidos, no pueden salir, lamentablemente. El toque de queda para ellos va a ser a las 12 de la noche, así, lo siento. Para Eso. el resto de la población, a las 2 de la mañana. Eh, dejemos de claro también, profe, porque yo no tengo muy clara la información de a qué hora está el toque de queda. A partir del día 26 de, de diciembre O sea, ya, ya, ya pasó El toque uh -huh. de queda baja a las 10 de la noche ¿A las 10 de la noche? Sí, le informo Transporte público, a las 8 y media de la noche Sale la última micro de los terminales ¿Ah, El sí? metro cierra a las 8 Así es que también están restringiendo los carretes Porque si uno quería ir al centro a tomarse un traguito Está frito, fuimos buenos Ah, ya El día de año nuevo, el toque de queda va a ser a las 2 Y a las 12 y media Va a salir el último troncal desde los terminales Dicen uh -huh. que eso va a garantizar que a las 2 de la mañana la última micro esté llegando al último terminal. O sea que la gente pueda trasladarse entre las dos uh -huh. y las dos y media, en teoría. Ah, ya. Yeah. Bueno. Porque yo hecho que va a pasar una micro cada media hora y va a ir repleta. No, claro. Va a ser complicado. Así que... Y Oiga, el, el toque queda a las 2 de la mañana. ¿Cómo va cambiando lo del David, cierto? Uh. Sí. Pero... Ya tenemos las primeras dosis de las vacunas. ¡Éjale! Así. ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! <risa> sí, pues bien, nuestro, nuestro presidente se levantó tempranito, como a las 5 de la mañana, a recibir la vacuna. Exacto, con toque y todo. Sí, pues llegó mejor que Michael Jackson la vacuna. Po? Claro, hombre. Oh, el... sé que... Eh, no, bueno, dale tú primero, dale tú. No, el, yo le decía la pompa en toda la tele ahí, eh, la el escolta, al presidente... Eh, de, de verdad, le faltaba el guante blanco no? el sombrero <ríe> para que estuviese parecido a Michael Jackson el, el, el presidente bueno, yo me acuerdo que en Canal 13 la loca estaba, o sea, el titular era viajamos con la vacuna el ¿Ya? proyecto de la vacuna y yo estaba así como, ya, pues, ¿y en qué momento entrevistan a la vacuna? porque si en verdad era como que era, era una celebridad, una estrella de rock sí, pues, bueno, la Pfizer la Pfizer, la vacuna que muchos están hablando de teorías de conspiración y todo eso, pero, pero uh -huh. la cobertura que le dieron al vuelo especial, así como estamos aquí en el grupo día de la FACH, volamos con la vacuna. ¿Y a quién te le importa eso? O sea. Bueno, <risa> bueno, sí, bueno. La, la noticia era que llegó la vacuna a Santiago, listo. Nada de andar viajando con la vacuna y lo encontré tan idiota. En verdad, no, tan idiota. Pero es que usted sabe cómo es la prensa, profe. Le hablaron a la vacuna, le cantearon canciones. Canciones de don, no de cuna, de vacuna. Eh, un Paz. <risa> Eh, unos villancicos por ahí claro unos villancicos lo esperaron acá con con estas coronas de flores también aunque no somos país tropical pero <ríe> igual no va ¿eh? eh, no pero pero la vacuna le, le, le colocaron una de esas coronas de flores y la botó al tiro claro <risa> se deshizo, se marchitó Se marchitó <risa> Pero mucha parafernal, encontré yo Sí, está bien, es importante que ya llegue la vacuna Pero yo no sé si eh, con estas nuevas cepas que están habiendo Como dijo el doctor este de la clínica Es que el niño símbolo del, de los matinales ¿Cómo se llama ya, ese doctor? El doctor Ugarte El doctor Ugarte dice que este es el comienzo del fin de la pandemia Claro eh, ¿Usted está de acuerdo con eso? O, ¿O cree que no? ¿Que va a haber una nueva cepa un Corona 2.0? Yo creo que se viene el Corona 2.0. ¿Sí? Pero mira, vamos primero con, con lo más importante de, de lo que llegó. Sí, pues. Llegaron casi 10.012. ¿Casi? Casi. 9.900 y tantas. No sé por qué eran las 10.000. profe, a todo esto, usted puede ver en un video en redes sociales. No, no sé si lo ha visto, eh, pero hay un video circulando eh, en donde dice... Eh, esto parecía bombo, eh, chiste del bombo fica Pero eh, la verdad que ya no hace gracia Una weá así ¿Ya? Y aparece, creo que el ministro París o, o no sé qué otro ministro La verdad, primero eh, Como a mediados de año, hablando De la vacuna, y decía Van a llegar 50.000 dosis a Chile Luego, como en noviembre Salía Piñera y decía <risa> eh, la, Ya tenemos compradas Como 30.000 dosis y ahora el último, la última noticia, <ríe> sale <ríe> Piñera también hablando y dice, van a llegar las 10.000 dosis, <ríe> <ríe> y la fueron regujiendo mes mes, la verdad. Ya, pero si es que efectivamente el gobierno compró 50.000 do dosis en un comienzo, pero uh -huh. van a llegar en las primeras 10.000 y eh, después van a llegar otras 10.000 más y así van a ir llegando por, por bloque. ¿Ya? Me parece que eh, se van a demorar algo de un mes más en llegar las otras. ¿Y quiénes son los beneficiados con esta vacuna? Los primeros beneficiados, o los primeros que van a vacunar. Primero el personal de salud, comenzando por aquellos que trabajan en las unidades de cuidado intensivo. Ellos van a ser los primeros que van a obtener esta vacuna. Uh -huh. Después van a ser las personas desplegadas en la emergencia COVID. Carabineros, no. militares... ¿Primera línea también? Es eh, que ellos nos vacunan a nosotros, no sé si ellos querrán vacunarse <risa> Y después eh, vienen los adultos mayores y enfermos crónicos Priorizados a centros de larga estadía, o sea, a los hospitales Ahí van a vacunarse para los enfermos Y por último, a los otros grupos de la población objetivo, según su riesgo O sea que yo creo que a los niños los van a vacunar al final Es que los niños no son población en riesgo De hecho, se había dicho que los niños si se contagiaban eran asintomáticos Claro, eh, pero no sé entiendo si podrán que, contagiar a, a O sea, sí, son, son, son digamos, focos de contagio. Si ellos están, obviamente, son portadores, eh, son focos de contagio, pero son asintomáticos. Sí. En el sentido de cuando corren riesgo sí. de, digamos, de, de enfermarse, morir, no sé. El proceso de esto será gradual y paulatino. Las primeras dosis serán para un grupo de funcionarios de la salud que trabajan las unidades de cuidado intensivo de adultos en algunos hospitales de la región de Bio, Bio Laraucanía, Araucanía, Magallanes y Metrópolis. Así es que en estas regiones que son las más complicadas Acuérdate que en Punta Arenas la, la cuarentena duró pero mucho tiempo Parece que todavía está en cuarentena Creo que sí Porque tiene demasiados casos Entonces Temuco también ha estado muy complicado Se uh -huh. supone que con esto ya se va los, Por lo menos los funcionarios de salud que son los que están atendiendo a las personas Van a poder vacunarse con esto claro. Estas vacunas son completamente gratuitas Y van a ser suministradas por el gobierno Ahora, yo no quiero ponerme plan antivacuna porque nunca he sido así Un firme partidario de que la vacuna es lo mejor que le ha pasado a la humanidad Sobre todo desde el descubrimiento de la penicilina en adelante Las vacunas han salvado millones de vidas Entonces no me voy a poner yo a tan conspiranoico Pero, sí, Pero hay hay pensamientos conspirativos hay, sí, a esta vacuna. hay cosas muy potentes que se están dando vueltas Sobre todo por el tema de Pfeiffer ¿Es el Pfizer, usted profe. No, la, la, la empresa. <risa> es Pfizer, profe, profesor. No Pfizer. Ahí está, por eso. Por eso creo que era confiable Pfizer. Claro, ahí <risa> está No, porque estuvo con el padrino, o sea, con el, el Scarface. Claro, el, que el que no. Scarface. No, pero Pfizer, que no era una empresa confiable. Pero acuérdate que Pfizer también fue la empresa que creó el Viagra. Entonces yo creo que sí va a poner de pie a la sociedad. <risa> <risa> sí, la va a parar. La va a parar, sí. Va a parar la sociedad. Solo indicado. Chilena. Exactamente, son los indicados. Pero, ¿sabes lo que me pasa a mí, profe? Si bien yo tampoco soy un antivacuna, esta vez como que no le tengo mucha confianza, no sé por qué. Es una impresión, una sensación solamente. Entonces, no estoy haciendo un llamado a no vacunarse para nada. Pero mi impresión es que hay que ir piano piano. Parece que hemos visto muchos videos de Viva Chile Sí, yo creo que sí. <risa> no, pero, que ¿sabes? Se, se puso con piranoico Viva Chile <risa> Sí, no, se puso con piranoico. Sí, ya, no, pero... ya mucho ya. O sea, está bien que hay que ser antiuronista, mm. está bien, pero ya es, es, es como mucho ya. Pero más que nada, yo hablo de la, de la efectividad de la vacuna, creo yo. No, no, no he visto mucho en sí eh, cuál es la efectividad, pero a mi apreciación, siento que hay que ser cauteloso. Eh, Con adultos porque... mayores la efectividad es casi al 100%. ¿Ah, sí? O sea, sí, sí. Muy, muy buena. Las pocas pruebas que se han hecho, porque tú sabes que esto igual sale a la rápida. Yo creo que en, entre medio nos vamos a dar cuenta de que va a haber un grupo de la población que que va a ser alérgico a esta vacuna y lamentablemente algunos van a pagar el pato. No sé si al nivel de que vaya a matar personas la vacuna, pero no sé. Por ejemplo, todos sabemos que el, la penicilina es una de las cosas más maravillosas que hay para combatir las infecciones. Pero, pero hay gente que es alérgica a la penicilina. Exacto, si le ponéis penicilina se muere. Claro. Pero no por eso tú vas a prohibir la penicilina. No, claro que no. Entonces, yo la verdad... Sí, igual confío en la vacuna, aquí estamos creo que, que puede ser la solución yo no soy doctor, investigador como para desacreditar lo que han hecho estas personas, pero pucha, es que como creerle al gobierno ya, pues es que es el punto, yo creo que más que nada de es eso oiga profe, y, y si es verdad, por ejemplo, una de las teorías que hay que dicen que esta vacuna trae nano eh, nanochips eh, para inyectarnos y después ahí controlarnos. Es el principio de Skynet. ¿Siepo? es el principio de Skynet. <risa> sí. Eh, bueno, eh, ¿y yo que, una ojo, vez... con la teoría, con la antena 5G, ¿Eh? ahí sí que se van a activar los bichos. ¿Te acordás que había gente que estaba botando la antena? Porque sí, ese, esa era la que transmitía el coronavirus y yo decía, ¡ay, claro la... oh, qué <risa> idiota la gente! Es lo mismo, Travlanista tiene que ser. Sí, pues. Oiga, yo me acuerdo de haber recomendado el juego Metal Gear Solid 2 y en ese juego ya salían eh, conspiraciones parecidas en donde a los soldados se le inyectaban eh, nanomáquinas de, donde eh, con esas podían, por ejemplo, mejorar su eh, rendimiento, su estado físico eh, podían, por ejemplo, eh, manejar las, la cantidad de azúcar en la sangre, muchas cosas Ah, bueno, eh, como droga Claro, y eso se lo ponían de eh, por intermedio de vacunas, esos nano, nano chips. Entonces, igual dentro de, dentro de todas las teorías, eh, la, no es tan descabellado, digamos, el hecho de que pueda existir. Ideo Kojima lo sabía todo. Lo sabía todo, el puto amo. Sí, pues por supuesto. ¿Dónde está Ideo Kojima ahora? <risa> Poniéndose la vacuna. No, claro. No, pero mira, no. que toda la población, o sea, que rostros como de la televisión, cosas así, la reina Isabel y otras personas salgan a ponerse la vacuna como para darle confianza a la población, ¿Eh? yo encuentro ya que, que es como mucho. No, claro. Fui Lo que la, sí, reina la vacuna rusa no me la pongo ni cagando. No, con bueno, esa le salen tetas. No, y no es porque sea rusa, sino ah, porque con esa es la que uno no puede tomar. ¿Ah, es la que uno tiene que estar como 60 días sin copete? Exacto, es la vacuna rusa. Así que Pfizer, venga para acá nomás. Venga, tranquila, tranquilita nomás. Al otro día podemos que... seguir chupando. No sé si tan así, pero ojalá. Escucha, <ríe> ojalá que bueno todo salga bien, que eh, la verdad es que esto ya empieza a decantar eh, y que tengamos un verano un poquito más normal. ¿no? Porque la verdad es que andar con mascarilla en la playa es no en ninguna gracia. Como el verano pasado. Como el verano pasado. ¿Te acuerdas? Como partidónero, loco. Eh, igual partido lento por el tema del estallido y todo eso pero yo me acuerdo de una gran frase ¿Cuál? a las 12 de la noche todo el mundo abrazándose feliz año nuevo, feliz año nuevo este año será un gran año se cumplirán todos tus deseos <risa> vamos vamos que se puede y toda vamos la gente abrazándose puede. este es mi 2000, año y el 2020 estaba cagado la risa así como ¡Ja, ja! <risa> lo que te espera <risa> claro. eh, sí efectivamente en, a principios de enero nosotros claro estamos con el tema del estallido delincuencial pero acuérdate que los desgraciados se fueron de vacaciones, entonces Plaza Italia quedó tranquila. Sí, pues. Si estos logran de cartón. Pero pero ahora es diferente, pues ahora eh, tenemos restricciones de salida, por ejemplo, y si no las cambian, vamos a tener que hacer un verano en la casa con la manguerita demás. Claro, no va a quedar otra. No va a quedar pero, otra. Mira, el día 4 de enero se va a reevaluar el tema de la región metropolitana. Y ¿Mm? yo creo que gran parte de la región metropolitana va a pasar a fase 3, excepto algunas comunes que se han portado mal. Vaya. Ah, Ojalá, ojalá que cambiemos. Sí, porque y... no, no van a dejar al turismo atrás. Valparaíso, Viña del Mar, todo el litoral central, la zona de los lagos, van a salir de... Por lo menos van a pasar a fase 3. Pero, usted cree, profe? Porque yo estaba leyendo que la región metropolitana aumentó como en un 20% los contagios. Entonces, la no sé qué medidas irán a tomar. Por eso, pero es que hay comunas que se han portado bien y otras que se han portado mal. Entonces, son 6 o 7 comunas que han aumentado su, su contagio. Esas yo creo que van a quedar en fase 2 o incluso retroceder a cuarentena por un par de semanas Y profe, eh, hablando de la vacuna, ¿usted cree que nos han vacunado con toda esta pandemia? Con los datos, con la cifra de muertos Uf, a ver, este año no se murió nadie de... De nada que no de, sea el David De pulmonía, claro Entonces, o sea, obviamente murió gente, pero me refiero a los datos oficiales La cantidad de muerte es mucho menor yo me acuerdo que en marzo ya estaban criticando al gobierno, que eso ya corresponde como al, al resumen del año. En marzo ya estaban criticando al gobierno de que las muertes que se habían tenido en el mes de marzo de este año, 2020, comparado con lo del otro año, era mucho mayor. Y que entonces el gobierno estaba ocultando la cantidad de muertos que suponían que era por el COVID. Pero después fue pasando el tiempo y la cantidad de muertos se mantuvo baja y la cantidad de neumonía y otras cosas también se mantuvo baja, entonces... Fue muy sospechosa esa cuestión. Es que sí, pues, la verdad es que están, han estado pasando, yo creo, muchas muertes por el David. Y, y han estado inflando mucho los números, entiendo yo, en ese sentido. Eh, personas que... Porque este año no existió el cáncer, no existió absolutamente nada más. Pues. Bajaron hasta las muertes por, eh, por accidente de tránsito. Y, y, aún, así, y aún así, eh, estadísticamente, los números dicen que eh, el, el corona... Eh, tiene una tasa de mortalidad muy baja. O sea, se hablaba en un primer momento de un 6%, pero acá en Chile es bajo el 1%. Entonces, Yo creo que mucho más bajo. Entonces, es la letalidad por millón de habitantes es bajísima. Claro. Entonces, ¿cree usted que nos vacunaron al, princi eh, al principio de esta pandemia? Uff, a ver. Mañalich se le acusó de eso, de que había maquillado los números y todo, pero no se comprobó nada tampoco. Se gastó mucha plata en Espacio Risco, innecesariamente. Oye, ¿eso qué pasó con Espacio Risco? Al Esp final las cámaras estuvieron desocupadas, entiendo yo. ¿cómo? Sí, si po, no se ocuparon, riesco, nunca. Sí, Risco, demandó al Estado de Chile porque ¿Eh? no le habían pagado. ¿Eh? Y en el Parlamento estaban acusando a Mañalich de que sí había pagado, pero que independiente de que se haya pagado o no, no se ocupó. No, al final no se alcanzó a ocupar, eh, por lo que yo entiendo Entonces, no o las medidas fueron efectivas del gobierno ¿Mm? para controlar la pandemia O la pandemia era un cuento que no era tan grave como lo estaban diciendo O ambas Sí, pues, bueno, ahí que nuestros auditores también piensen, que investiguen Y también nos dejen los comentarios eh, de conspiraciones posibles ¿Qué creen En esta, en esta pandemia Si es que el, el gobierno nos engañó o que la Organización Mundial de la Salud lo engañó a todos al decir que esta pandemia iba a ser peor que la gripe española. Y al final no fue así. Con suerte un poco peor que la H1N1. El nivel de letalidad es mucho es mucho menor. El nivel de contagio es mayor, eso sí, es verdad. Hay que reconocerlo. Claro. No acostumbramos a que nos metieran el dick in the eye y que, y que al final aceptáramos todo sin chistar. O sea que ya ni siquiera respirar tranquilo podemos libremente. Porque nos obligan a andar con barbijos y esas cosas, nos obligan a estar en todo que queda, a cerrar la vida nocturna, la vida bohemia, a que quiebren empresas relacionadas con el turismo, a que quiebren empresas relacionadas con el rubro gastronómico. Esa es civil que se dio en Punta Arenas, que fue, que fue bastante impactante. Fue impactante, ¿eh? Porque ya estaban colapsados los pobres. Sí, pues. Entonces, si la gente sigue igual, sigue encerrada, sigue confinada. Yo creo que va a seguir, eh, digamos, en auge la desobediencia civil. Porque igual la gente está cansada también de estar encerrada. Y sobre todo ahora que se viene el verano, imagínense, vos, profe. No, si no, no cambian las medidas. Esto, no, esto no se aguanta. O sea, no, la gente va a salir a la mala, les pongáis cordones. Se va a escapar a la mala. Van a encontrar caminos alternativos, pero van a llegar a la playa igual. y claro. ahí van a tener las peleas con la gente que vive en la playa, que no quieren los santequinos que los van a contaminar. Que los van a contagiar. Uh -huh, uh -huh. Va a ser potente eso, va a, estar, va a estar bravo. Porque también va a haber mucha gente que dice, no, vengan los santiaguinos porque nosotros vivimos de enero y febrero. No, pero yo creo que este año, bueno, el 2021, los eh, de regiones van a estar con los santiaguinos para que puedan ir a gastar sus luquitas en turismo. y 10%. hacer eh, Sí, por supuesto, venga <risa> para acá. Porque obviamente una persona que tiene negocio nunca se va a negar a... a a reabrir digamos claro entonces van a van a estar con el resguardo necesario ¿Eh? con su alcohol gel con todas sus medidas oye me tiene chato esa verdad ah, profe perdón la expresión pero me tiene chato esa, esa tontera de bueno no es tontera pero la costumbre de tener que salir con la mascarilla de repente salgo a trabajar Uta, mmm, se me queda la mascarilla en la casa o salgo a otro lado y tengo que entrar por una parte y salir por otra más lejos, donde me queda como tres cuadras más allá O andarme echando eh, alcohol gel a cada rato en las manos eh, Ya casi no tengo huella digital Bienvenido a la nueva normalidad Puta, eso, bienvenido a la nueva normalidad no, <risa> Que se le va a hacer claro. eh, Pero ojalá que con esta vacuna ya se vaya pasando Y volvamos a una verdadera normalidad No, mira, yo creo que esa, esa nueva normalidad O sea, la, la antigua normalidad no va a volver nunca más Vamos a andar como los chinos. ¿Te acordás que los chinos para todos lados andan con mascarilla? Yo no decía, mira que son bravos, que son breas. Y los chinos que son los... pavos andan con mascarilla. No. Los japoneses también, los, los asiáticos también. son muy asedios a siempre andar con mascarilla. Pero claro, como dice usted, esa realidad ya quedó. Vamos a tener que estar con el tema del distanciamiento social de cada todos los estadios nunca más los vamos a ver llenos. Bueno, que tampoco los víamos llenantes, así que. Ay, <risa> <risa> no, para como están jugando, también. <risa> <risa> el monumental no se va a llenar. No, no se va a llenar. <risa> y imagínate, colocó lo con Santiago Món en el label el próximo año ahí. Claro. <risa> no, Aero no, no, no este lleno no, no, te lo aseguro. Pero, ¿cómo van a hacer en la playa, loco, ahora que van a colocar winchas para pa medir el, el metro cuadrado y que la gente no, ha, no se había, constate? Había, había, había en, un, en unas playas de Europa unas eh, cuerda que medían como así como el metro cuadrado. Eran como unos mini establos para personas. <risa> claro, porque eso, eso va a pasar. ¿Y que iban a tener que dejar con un.? Un, ¿Un caminito para que la gente pueda llegar al, al agua? Claro, la verdad es que no, no sé cómo la a hacer. Tú, ¿Tú veis cómo es en Cartagua acá? Bo, en Cartagua la gente toda piñada, toda junta, los cabros chicos corriendo. Tú te querís estirar en la, en la toalla y no podís porque pasan corriendo, te tiran arena en la cara, en cualquier parte. Sí, mo. ¿No? Y lo otro que decían algunos estudios, bueno, no sé qué estudios, de se parece que eran Que decían que eh, entrar al mar o estar en una piscina tenía casi la misma cantidad de contagio o sea Y dice, esto... ¿cómo puede ser esa cuestión si sí, obviamente el mar tiene un oleaje muy diferente a una piscina? Pero que entonces el mar está contaminado de coronavirus una cuestión así <risa> Algo así Dios. Yo... los pescados <risa> tienen con corona, no sé claro <risa> Una meba con corona la voy a pisar y justo y, pues, bueno te imaginas una fragata portuguesa que, que contagie Oh, eso sí que sería oh, el fin eso sí que sería ya. el film. no, ahí estamos pedidos <risa> no, ahí empieza de Walking Dead al tiro sí, sí ahí ya no, no, sí. no nos queda otra Ahí sí, sí pues profe Don Estecho, le propongo algo dígame, dígame comencemos a revisar lo bueno, lo malo y lo feo de este año 2020, pues. ya pues, eh... bueno, vamos a tener que dejar un poquito para el segundo bloque, pero porque estamos un poquito en la hora, pero eh, démosle. Hagamos, por ejemplo, la mitad de año. Partamos ¿Ah? por la, mit la, la mitad de año y para lo otro pues. dejamos la mitad. Exacto. Enero, aparte de los abrazos y, y todos los deseos de, de buena fe que teníamos la gente, ya le teníamos Ajá. un ojo echado al bicho, porque se estaban sí. dando los primeros casos en, en Europa. Yo le decía, no, no pasa nada, aquí vamos a estar tranquilos. Aquí estamos más pendientes de el tema del estallido delincuencial. De que, claro. de, que lo, de que los fleites se fueron a veranear y que dejaron la Plaza italia Tranquila Sí, po, que a la primera línea también le gusta la Navidad y todo eso Entonces por último nos dejaron un ratito tranquilo en Enero enero y Febrero creo que fue ¿Te acordás que los Freighters hicieron una cena de, de Año Nuevo en Plaza Italia? Este año no, no, no fue así, ¿cierto? No ¿No? no o sea... El 2019 para 2020, sí, pues, sí, hicieron... sí, hicieron una cena de Navidad, pusieron mesa, no, y... pero fue de año nuevo o okay. no fue de Navidad, fue de año nuevo, sí, fue de año nuevo, ah, yeah. pero al final la cuestión terminó en tomatera y con los eh, carabineros tirando la casa de lacrimógeno y lo mismo de siempre, sí, po. pero de ahí fue como que se relajaron y decían, vamos a volver con más fuerza en marzo, claro, y en marzo llegó con fuerza Don Corona. Uf, uf, uf Porque claro, febrero también pasó terrible traerle piola sí, Algunos piola. Casos, Uno está así como un poco impactado De lo que estaba pasando afuera Decían que cierra las fronteras, que cierra la frontera Pero ya ha llegado marzo Te acordás que la primera, la primera semana de marzo Hay un hito muy importante que ocurrió en el país ¿Qué pasó? El primer programa de Capital de los Simios, pues Ah, por supuesto Claro Pero, oh, esto, esto Obviamente va a cambiar el país, definitivamente pues. Usted lo ha dicho <risa> lanzamos esa primera semana de marzo un programa de mierda oye que estuvo malo el <risa> sé que otro Día lo estaba escuchando hoy el programa malo bueno. sí estuvo malo malo pero malo malo así como inocentemente malo Mal lo que grabado, pasa que no sabíamos qué decir. Éramos inexpertos. Totalmente inexpertos. Sí, e empezamos hablando del Festival de Viña y de verdad nos tenían que sacar las palabras con tirabuzón. si yo estoy impactado y lo, en verdad lo estaba escuchando y dije, oye, qué programa más malo. Eh. Y al final terminamos terrible cosido al final del primer programa. Pero no cuente eso, vos profe si eso es trampas malinas. Ah, pero si la gente se a da dar cuenta igual, pues hombre. Bueno, ahí los invitamos entonces que escuchen el primer capítulo. En YouTube, porque en Spotify no está. No está en Spotify. ¿Por qué? <ríe> porque me mandé un pequeño condoro, está sea, del programa 7 en adelante del programa 7 en adelante, pero sí. escuché en youtube y van a ver nuestro... o sea, van a escuchar nuestros inicios que fueron un poco accidentados de hecho el programa 2 ya es mucho más entretenido, contamos con la presencia de la Katy y hablamos de las cucarachas enojadas y se acuerda profe que después en el programa 3 o 4 nos empezamos a burlar del corona? Sí, empezamos a burlarnos, ¿Ah? ojo que el día 31 de, ene de marzo, o sea más o menos como en el programa 4 tenemos en chile el primer fallecido sí de corona y te acordáis que el ministro Mañanich Mañali? Mañanich esa vez dijo que le habían dado una muerte... ¿cómo fue? humanitaria y a qué se refería con eso? que a la viejita no la quisieron entubar porque la viejita ya estaba pedida así ya... era una viejita que si la entubaba le iban a hacer más daño nomás entonces dijeron ya que se muera nomás ¿qué? dijeron esta vieja ya no sirve, ya vivió, ya está fue gastando, buena está gastando cama sí después, profe, ya pasado marzo, abril ¿Hubo algún acontecimiento, noticia? Bueno, yo me acuerdo que estaba el plebiscito para esa fecha, el plebiscito del de aprobado rechazo, y se tuvo que posponer por toda esta pandemia. Claro, porque empezamos a tener la, las primeras cuarentenas, el gobierno también, así como entre ensayo y error, tratando de decir ya qué, qué podemos hacer. Eh, primero estaba de excepción para entregar atribuciones especiales al, al presidente, y después ya, ¿qué hacemos? Eh, ¿Apliquemos cuarentena Ya y la gente reclamando, no se tenía claro el tema de los permisos. te acordé que en un primer momento Comisaría Virtual colapsó se cayó la página, claro y se empezaron a aplicar cuarentenas solamente en regiones, las regiones del Barrio Alto o sea, las regiones, las comunas, del las Barrio comunas Alto. Barrio, sí. y después se, se expandió por todo Santiago y la gente reclamaba que era un bicho que habían traído los cuicos desde desde el extranjero ah, de veras que eso reclamaban po? que eran eh, se, un bicho que habían traído los cuicos, se contagia los cuicos y nos morimos los pobres, exacto aquí también surge uno de los videos también más potentes que uno pudo ver esta actriz, no me acuerdo cómo se, pero que pedía con urgencia que el gobierno la sacara del paraíso cubano ah, de veras, pues, sí aquí no hay papel higiénico, aquí no hay llamada, aquí no hay ni jabón, aquí... es el paraíso, pues no quería sí, conocer pues. el paraíso, ahí está el paraíso, Ana. ahí conocer el paraíso ahí conocí, eso ¿Mm? que está en un hotel <ríe> Claro, imagínate, y imagínate el resto de la población como tiene que vivir comúnmente. Después, profe, eh, ya pasando los meses, yo me acuerdo que obviamente las cuarentenas fueron mucho más fuertes, se fueron perdiendo trabajo, fueron cerrando comercio. Uf, empezó cuarenten. a escasear. Empezó a escasear eh, eh, la Play, la Xbox. <risa> <risa> Pero también no bueno, no escasear el alimento, pero sí hubieron muchas personas que se quedaron obviamente sin pega, se quedaron cortos y el gobierno ahí salió al rescate con sus cajas sí pues caja de mercadería la caja de mercadería, a llegó, ¿cierto? sí, pues llegó caja de mercadería, el alcalde Jado era que no, se puso a reclamar que no traía ni condones ni toallitas higiénica yo tengo como todavía siete, siete sobres de sopa de tomate Que todavía no lo, lo, lo ocupo Pero mira, los productos que venían no eran malos, ojo eran de, No, no, si no era eran malos La distribución en un primer momento fue horrible Porque le entregaron a las municipalidades Le dijeron, ya, distribuyan A la que te criaste uh -huh. Entonces las municipalidades tuvieron que improvisar hoy me pasó una talla cuando vinieron a dejar la caja a mi casa ¿Qué pasó? <coughs> es que yo justo estaba conversando afuera porque me habían llamado, no me acuerdo, para recibir una encomienda algo que había pedido, no me acuerdo la verdad es que estaba hablando con la persona que me había venido a dejar eso, o que había venido a, a llamar a mi casa de primera instancia, y de repente veo que empiezan a llegar muchas personas de blanco y empiezan a decir en todas las casas, ¡alo, alo! y yo conversando con la otra persona la cosa es que les dije, se acercan a mí, y me dicen, oiga, ¿usted vive acá? Y digo, sí, ¿por qué? Eh, usted vive acá o no déjeme conversar señora <ríe> déjeme o déjeme tranquilo parese un hueveo <ríe> no seas respetuosa Me dice, es que le traemos la caja de mercadería ah por favor no faltaba más adelante está <ríe> <ríe> adelante. mal a los pobres gente que está repartiendo hombre. ¿te acordás que hubo gente que decía que no recibiera las cajas con mercadería porque eh. adentro los alimentos podían venir contaminados con coronavirus? Sí, pues sí, también están en esas teorías Oye. Bueno, por lo menos acá no nos pasó nada, que yo sepa Claro, que... y después avanzando el año, profe, tuvimos algún otro acontecimiento Bueno, la salida del Maña Claro, cuando dijo que a lo mejor se había equivocado Fue también cuando sí, el pues... ministro de... fue Me parece que fue muy muy cercano cuando el ministro va y dice Que le parecía raro que la gente no tuviera dos casas ¿Quién fue ese? El ministro de vivienda me parece que fue ¿Ah, sí? que se mandó un patinado así como pa ah, pero ustedes no tienen una segunda vivienda y eso demostró que estaban tan desconectados del mundo real que hasta el mismo año después dijo no yo, yo no sabía que en verdad habían casas donde vivían 10 personas y que no fuera buste obviamente claro <risa> claro casas chicas se refería claro a cositas más más pequeñas claro para fines de de mayo principio ¿Mm? de junio tenemos también un acto que impactó Estados Unidos brutalmente y que empezó a desplazarse también por el resto de Latinoamérica Esta efervescencia, esta corriente La muerte del señor Floyd Ah, ¿de veras? Sí, pues ¿do you remember this? <risa> ¿De veras? La, la muerte del señor Floyd Black Lives Matter y toda esta cuestión Sí, pues empezó el movimiento en Black Lives Matter Y empezó a dejarla embarrada en Estados Unidos Claro, empezó el estallido social estadounidense Pero los gringos lo pararon a punta de balazo Exactamente De hecho les duró súper poco uh -huh. y en, Sí, pues les duró un poquito En plena pandemia bueno, Estados Unidos fue el país que más se, co se comenzó a contagiar porque no, no pescaron, no, no respetaron protocolos, no colocaron cuarentena, no hicieron ninguna, dejaron todo tal cual normal funcionando, Claro. junto con Brasil también. En este momento ya superaron más del millón de muertes. Uh -huh. ¿Es eh, eh, bravo para ellos? ¿Ha sido re bravo. Sí, pues. ¿Esto en qué, más o menos, qué mes fue? Esto fue a fines de junio. ¿A fines o de sea, junio? O sea, a fines de mayo, principios de junio. Uh -huh. Esto entonces podríamos encasillarlo dentro de lo feo que pasó en este año 2020. Claro, porque no es tan malo. Esto es parte de lo feo, efectivamente. Claro, esto es parte de lo feo. ¿Tenemos alguna cosa buena que haya pasado el primer semestre? Chuta, veamos en el segundo bloque, pues profe, a ver si tenemos algo mejor para resumir efectivamente. De este 2020, porque la verdad que no le veo mucha, mucha luz, mucha esperanza. Claro. <risa> ¿Ya?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 Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a la capital de los simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comunicarse directamente al Whatsapp de rolandino El más 569 78 69 08 Más 569 78 69 08 Rolandino IPTV La nueva forma de ver televisión uh -huh, Grande Roland Grande Roland Oiga, vamos a una pausita y ahí vemos después en el segundo bloque a ver si hubo algo bueno este año 2020. Veamos, vamos a la voz entonces. vamos, ya volvemos con más de La Capital de los Simios. La Capital de los Simios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 se escucha bacán, sí bien. me sal lindo ahora así corresponde por preparándonos supuesto. para la segunda temporada que viene con hartos cambios para el próximo año sí pues vamos a tomar un, una pequeña vacación un pequeño receso y una segunda temporada después se viene con todo pero todavía nos quedan capítulos así que no ahí les si vamos todavía a estar por supuesto y también los vamos a dejar con cosas entretenidas para que puedan tener durante este periodo estival exactamente Oiga, profe, y dentro del de resumen del 2020, eh, ¿qué más podemos agregar en el segundo semestre, digamos? Bueno, ¿En el quedamos a ver junio? ¿Mm? Claro, también una de las cosas más importantes que pasó en el año, ¿Mm? la llegada a .fm.cl, pues. De veras, pues, profe. Sí, con nuestro ¿Qué? gran amigo Paco ahí. Antes estábamos solitos y hasta aquí nos acogió nuestro amigo Paco en .fm.cl Efectivamente, y aprovechamos de mandarle un saludo Un saludo grande a Paco que, que ha confiado en este proyecto Exactamente Así que ustedes todos los días lunes nos pueden encontrar a las 22 horas en .fm.cl Para todo Chile y el mundo Repetición el día domingo también a las 22 También usted nos puede encontrar en Spotify desde el programa 7 en adelante, como bien dijo Station, <ríe> si quiere escuchar el programa 1, que no se lo recomiendo, <ríe> el 2 <ríe> y en adelante hasta el 7, y todo el resto de los... Nos puede encontrar en YouTube. Sí, Capital de los Simios con K. Ahí está. Y también, si usted nos quiere felicitar, alabar, contratar, mandar puteadas y esas cosas, capitaldelosimios @gmail .com. capital capitaldelosimios.com Capital con K. Y bueno, estamos también en, en, en Facebook. En, en Twitter. En Instagram, Twitter. Así que no te nos puede encontrar ahí en diferentes lugares. Exactamente. Ya, eh, ¿Qué otra cosa más pasó importante? Bueno, pasamos todo el invierno en Cuarentonado, eh, súper preocupado porque teníamos un permiso para salir. El primero eran dos y después fue uno. Uh -huh. La gente, como que se anduvo acostumbrando a esta a esto de andar encerrado. Uh -huh. Las cosas bajaron, la gente estaba muy complicada por el, por el tema del trabajo, mucha gente perdió sus puestos de trabajo. Los moles estaban cerrados, los vendedores estaban complicados, el turismo se fue a la B, lo, los bares se fueron a la B, la vía nocturna también. Mucha gente que vivió durante el régimen militar decía que más o menos así se sentía cuando yo cuando les tocó vivir el toque de queda entre el 73 y el 78. ¿Ah, sí? Así que, señores millennial esto fue lo que pasaba durante el régimen militar. No era que la anduvieran matando a todos todos los días, no, no, eso... Claro. Así es que hasta que llegó septiembre septiembre donde supuestamente todo el mundo ya estaba pensando en, y decía no, si esto ya no queda nada si van a liberarnos, nos van a soltar Oiga, pero <risa> profe, se le olvida un acontecimiento importante creo que oh. fue antes de septiembre corríjame si me equivoco pero hubo una luz de esperanza para los más necesitados por decirlo así en donde la gran abuela Bukake Jokake, <ríe> eh, eh, Esa cosa, <ríe> nunca me acuerdo Perdón. La abuela Jokake eh, Empezó a Fue ella, ¿cierto? A, empezó a hacer por el de Para el primer 10% Me parece que no fue ella, me parece que fueron otros diputados Los que colocaron el, el, el tema en la mesa Ajá. Nosotros pensamos que no iba a prender Y prendió, ¿y cómo prendió? Sí, que pues. la gente pudo tener platita Bueno, el gobierno también había estado entregando el ingreso familiar de emergencia. Pero no era para todos. No era para todos. Era para gente que había perdido por lo menos el 40% de su ingreso. Y que era bien poblete. O sea, gente, la verdad, que. Con claro, que ganara más de un millón de pesos. Claro. Sí, con una ficha con un puntaje muy alto, bajo. ¿Cómo se mide la ficha al final, profe? ¿Es con un puntaje bajo o con un puntaje alto? es con un puntaje alto, menos puntaje tú tienes eh, más, más acceso no, a los beneficios. No, eh... no, al revés, al revés. Ah, más puntaje tú tienes menos acceso a los beneficios, Eso es. Claro. Entonces, gente con un puntaje alto en la ficha, la verdad que no podía acceder a esos beneficios. O sea, tenía que actualizar los datos y se demoraron un poco. Ahí la, la municipalidad colapsada tratando de actualizar las fichas y se creó el, el ingreso de emergencia también, que fue específicamente para poder actualizar. A ti te daban un año de ingreso. Entonces, si tú Habías perdido tu trabajo en dos meses, te quedaban otros 10 meses de ingreso alto, que al final el promedio todavía seguía siendo alto. Entonces ellos lo acortaron a seis meses. Entonces ahí se notaba la baja. Claro. Primero era para el 70% de la población más vulnerable. Después el gobierno dijo que todo aquel que estuviera inscrito en la ficha de protección social iba a obtener el beneficio. ¿Todo aquel que estuviera inscrito en la ficha? Sí, de protección social. Pero la verdad sí. es que no fue tan así, profe. ¿eh? Al final no, no, pues. La mucha, gente no fue no, mucha gente que no estaba inscrita Mucha gente que, que se inscribió tarde Y tenían que esperar que aceptaran esos datos Que se corroboraran esos datos Entonces uh -huh. fue muy complicado Bueno, yo creo que en tiempo récord El país ya está encuestado, por así decirlo, o fichado Claro Y toda la gente voluntariamente corrió a, a hacer esto Para obtener algo de platita Funcionarios públicos incluidos <risa> <risa> Con ese famoso el, el bono de 500 lucas que dio el gobierno Sí, pues de que, que también ellos también descontó, sufrieron ¿sí? eh, los eh, efectos de la pandemia. Claro, pero también los descontó del ingreso familiar de emergencia a los que ya se lo habían dado, como había sido mi caso, sí. Pero el, el gobierno no. trató de mantener a flote un poco con un ¿Qué? poco de si plata. Empleado público, público, poco. Profe, el empleado público no sufrió de nada de efectos no, de esto. No, si no, el empleado público no. se quedaba en la casa y le seguían pagando el sueldo. O Así sea, que quién iba a sufrir este efecto pandemia. El pobre no, no podía ellos, salir nomás. Ellos no, claro. Ese era el único drama que tenían, que no podían salir. Claro. Igual los desgraciados. ¿Seguían dando juego en Plaza Italia? Sí, pues. No, todo el año. <risa> Pero ya era cada vez menor y como que la prensa ya como, como que no los pescaba mucho. Claro. Entonces ahí es cuando ya llegamos a septiembre y llegamos a este, a este 18 que lo tuvimos que pasar encerrado. Oiga, sí fue raro el 18, profe. Máximo Con... 10 personas sin fonda. Con oh, miedo. Mía... No Fondéate en casa era el slogan, ¿se recuerda, no? Horrible. No Pero también dije eso. Sí, un juego de palabras, pero no. Juego de palabras. Palabra de mierda, sí. Fondear en casa. Máximo 10 claro. personas, me parece que. Te no, preferían. profe, ¿qué? ¿te acuerdas que eh, había la gente igual estaba, estaba asustada porque um, había muchas eh, comunas en ese entonces, en fase 1. Entonces, claro, no personas de la fase 1 no podían ahí, ir a otra comuna que estuviera en cuarentena y viceversa. La cosa es que habían eh, amenazas de fiscalización, de que Carabinero iba a echar la puerta abajo, iba a echar el portón abajo, sí, todas esas cosas. Y que después decían que era ilegal y todo claro. sí. sí, sí, lo que Entonces, mucha gente recuerdo. pasó el 18 con la guata apretada. Sí. Es más, ahí fue cuando el gobierno creó el, el sistema paso a paso que tenemos ahora. Claro, ahí ni ya lo, lo fue creando. Y que yo creo que el paso a paso igual aclaró un poco la cosa. Porque uno sabía, por ejemplo, ah, este está en qué fase está. Está en fase 3. Ah, ya con fase 3, entonces van a haber restaurantes abiertos, van a ver cosas. Tú ya como que de antemano sabías a lo que podías ir. Entonces, el 18 encerrado, sí, la tele Marinovich Va y se manda una foto en un Twitter espectacular donde sale ella como con 15 personas. Ah, claro. Y bueno, era su núcleo familiar obviamente, pero como 15. <risa> <risa> en, el, en el rodeo particular que tenía en su casa. <risa> en la media agua que tiene ahí en claro, la, la media luna, media luna. <risa> <risa> Así como me los paseo a todos. <risa> claro. Pero sí, fue extraño, no hubo paramilitar, no hubo ese espíritu dieciochero, no, que no se aprovecharon esos días feriados. La gente intentaba curar todos los días el, el, en la calle. No hubieron fonda en el Parque Higgins No hubieron fonda en ninguna parte, por eso fue, parte. fue feo. Fue feo, fue triste. fue triste. Fue triste celebrar así el cumpleaños de Chile. Sí, po. la verdad es que, bueno, ya después al pasar de los meses se nos vinieron eh, soltando un poquito más las cuarentenas, los permisos. Claro, de ahí después de la primera semana de octubre comenzaron a soltar los permisos. Claro, De hecho, que iba a coincidir con el tema de las votaciones Pero uh -huh. justo antes también tuvimos una de las mejores cosas que les pasó este año Si hablamos de cosas buenas, uh -huh. que fueron pocas El himno de la libertad, compadre Ah, divina, pues. de veras, pues Nuestro gran nuestro amigo Sándija, o... que también le Exacto. mandamos un gran saludo a nuestro amigo Sándija. Se saludos. manda una canción espectacular Sí, pues Hablando efectivamente de todos los peligros que se vienen para Chile Y que él muy bien lo supo leer en anticipación una canción muy potente, muy que, que representa mucho el espíritu liberal que, que tenemos por aquí. Tuvo buena esa canción, profe, quedó en la oreja de la gente que votó por el rechazo. Sí, poco, pero bueno. Sí, fue poco, <risa> pero bueno. Bueno, después vino, eh, como te sabe, el plebiscito. El plebiscito que nadie lo esperó ese 78-22. Sí. Fue paliza, paliza de proporciones por todos lados, por donde se mire. Sí, pues fue paliza. La Ahora, mu que... mucha gente reclamaba, yo tengo unos amigos que dicen que estaba, que era, fue todo fraudulento, que no no lo fue. Lo que sí te puedo conceder es que mucha gente por miedo se quedó en la casa, gente que podría haber votado rechazo, pero igual hubiera sido un 70-30, o sea, no había por dónde, no. No, la verdad es que yo creo que la gente está por el cambio Sí, si igual al final, pensándolo, el cambio no es malo Es, es cómo quieren hacer el cambio y quiénes quieren hacer el cambio Es el problema, el problema es quién quiere hacer el cambio Exactamente Aunque sí, después, inmediatamente, después del, del plebiscito Vino como la risa Una de las cosas buenas que también tuvo este 2020 El ¿Sí? ja, ja, te lo dije Claro y él, bien marcado, te lo dije, porque toda la gente se empezó a dar cuenta de que el que había ganado era Piñera. Sí, pues. Y que le vendieron el manso Dick in the eye. Sí, yo decía, no, pero yo voy a escribir la constitución. La señora Juanita la va a escribir. No, ah, la señora Juanita le no... dieron la mansa PLR. Nunca la van a escribir el... los mismos partidos, los mismos apitutados de siempre, el mismo sistema corrupto de siempre. Ellos van a escribir la nueva constitución para dejarse contentos a ellos mismos y a su jefe ononista Exactamente. Oiga, pero entre esos meses también Hubieron novedades sobre Los presidenciables, algunos subieron Otros bajaron, otros se Ingresaron a la carrera Otros eh, parece que ya se bajaron Definitivamente eh, Algunos llegaron y que No los conoce nadie Mira, eh, la Isca Siches, Aparece, te, acordás? ¿Te acordás que hubo un tiempo Que, que a, le dieron mucho bombo A la sí, presidenta pues. del colegio médico Y después desapareció Como la espumita, Jadwee pues, Epidemia. Nuestro amigo Epidemia, que ahora está calladito. Está calladito con la donación de los 50 palos de la del caso Luminarias. Chan, chan, chan. ¿Ah? Que también anduvo sin barbijo sí. y no le sacaron multa. Es que no se autodenunció. Ah, ahí está la Está complicado, Jadwe Se le viene, se le viene la noche, sobre todo en marzo. Lo está Oye, pero sigue para marzo. subiendo las encuestas, pues, profe. Por eso, lo están agachando para marzo. ¿Ah? Porque en marzo ya cuando se tengan que inscribir las primarias y todo eso, ahí le van a dar el, el golpe de gracia indicando que lo corrupto que ha sido dentro de su gestión ahí en Recoleta. Exacto. Que esas luminarias no se pagan solas. Más encima <coughs> dejó endeudar a la municipalidad por 10 años, dos periodos y medio. Imagínense. Así que, ay, ay, ay. Ese es, ay, es ay, nuestro ay. amigo de epidemia. Pero como le digo, los presidenciales algunos subieron, otros bajaron, eh, otros ingresaron a la carrera. Eh, y tenemos nuevos presidenciables ya eh, dentro de esta carrera política eh. De Bordes, Sichel, Lavin, ¿quién más sí, apareció? Pues. Estaba Francisco Vidal, Heraldo Muñoz, el mismo Epidemia Se habla de la de la abuela también Sí, pues se habla de la abuela también y quiere decir presidenciable ¿Mm? Entonces hay, hay harta gente ahí que, que puede hacer el, al, algo extraño ahí Oiga, profe, y ya finalizando octubre, ¿usted pudo celebrar Halloween? Nadie pudo celebrar Halloween. ¿No? Sí, al final igual estamos todavía encerrados, con todo que queda, fue también bastante extraño. Este al final este año ha sido bastante mierda, la verdad. Eso que, bueno, yo quería hacer el resumen al final, ¿no? ya cuando llegáramos a, a esta fecha. Mira, que, bueno, después de Halloween, ¿Eh? Eh, noviembre, noviembre ya aflojaron un poco el, el tema del... Claro, de los permisos, ya tuvimos noticias sobre la vacuna. Yo puedo bueno, salir. Antes de ir, ante... ir, ir a tomarme un copete al centro. Ah, pudo salir. No sí, sé. sí. Se le pasó el queridón de la mano. No, ya, ya, ya calibró. Calibré, sí. ¿Sí? Entonces, <risas> yo estaba feliz con eso. Con, con eso ya, ya me sentía apagado, imagínate. Ah, oiga, ya, ya, ya no era carretear toda la noche, sino estar hasta las 11 de la noche, alcanzar a tomar el metro. Que, que se conforma con poco, profe. Es que entre no tener nada, ya después te vas conformando con poco. Y eso es lo peligroso. Sí, pues. Que termines conformándote con poco. Se venía el evento astronómico más espectacular que íbamos a tener en el último año, el eclipse de sol en la araucanía, y el gobierno va y nos coloca en fase 2 nuevamente. Y no nos, <risa> nos impide salir. Y nos impide salir. Pero al final ¿Cuál? fue, no, no sé si fue para mejor Pero el famoso eclipse Estaba todo nublado, fueron muy pocos los que pudieron verlo Al punto sí, pues. de donde yo iba Que era Nueva Imperial, estaba nublado uh -huh. Así que con Paco ahí de la radio f.fm.cl eh, Nos quedamos con todas las ganas de, de ir, pero transmitimos igual Parte del eclipse acá en Santiago Bueno, ya habrá otro en 2069 2070 por ahí? 2064 acá en Santiago sí Si sí. sí, es que estamos vivos <risa> Y no está nublado porque va a ser en agosto Claro, ojalá pues profe, ojalá que lo pueda ver. Claro, y ahora de nuevo Navidad ya año nuevo encerrado, pero esta vez permitieron que si la cosa está en fase 2 puedan haber 15 personas en la casa. Exacto. Algo es algo. Bueno, por último vamos a poder celebrar con algunas personas eh, cercanas y vamos a poder eh, desear un buen augurio para el próximo 2021. Se viene ese meme, ese meme que decía sobre, Sobrevivía el 2020 y era un mono chico Y al final aparece en 2021 Un mono gigante con un garrote grande Claro <risa> Bueno, ¿Qué, ojalá ¿Qué que... crees que va a pasar Don Estichos para el 2021? ¿Qué es el 2021? Mire, primero que nada quiero hacer un resumen Del 2020 que fue un año de mierda ¿ya? Nadie lo va a querer, nadie lo va a recordar O sea, todos lo vamos a recordar ¿ya? Pero no por ser un gran año De prosperidad, de amor, de paz De eh, bonanza Sino por ser el año de mierda que fue, eh, espero que el 2021 pucha, no se venga tan pesado. No, la verdad es que estoy un poquito desesperanzado en ese sentido, porque sé que va a ser un poco lenta la recuperación a nivel país, a nivel mundial, obviamente. Eh, no vamos a volver nunca a lo que teníamos antes de marzo, por, por, por lo menos en Chile, eh, nunca la vida que teníamos. O antes de octubre del año 2019 Claro, <risa> partamos de ahí Partamos <risa> de ahí mejor Entonces igual se, se echa mucho de menos Cosas que ya no se van a poder hacer Pero pero ojalá que el 2021 traiga traiga buenas cosas Traiga cambios eh, sustanciales y, y, y muy beneficiosos para todos Esperemos. Ah, una otra cosa que, que recordar, que las chiquitas uh -huh. fueron tricampeonas, algo bueno que, que hayamos tenido. Sí, pues, y otra cosa también que hay que recordar es que el Colopolito está por bajar este 2020. <risa> <risa> Para algunos eso no es bueno. <risa> no, pues. Ah, pero... Para algunos sería como rematar el año mal así. Claro, puede ser también un año muy, muy penoso. ¿Eh? <risa> pero lo que sí eh, ha estado eh, bueno... Ha sido esta, eh, bueno, digamos dentro de este encierro es que uno ha podido ver muchas películas. Efectivamente. ¿Ah? Tuvimos la oportunidad y nosotros hemos tenido series en maratones. Exactamente. Y nosotros hemos tenido desde hace varios programas un ranking de las mejores películas desde de 2000 al 2010. obviamente, Y es el momento de culminar ese ranking. ¡Eh! Por fin, dirán algunos. Por fin. Ee! Sí. <risa> Así que nos quedamos con Avatar. Sí, que pues nos quedamos con Avatar. Vamos a pasar por algunas películas un poquito más rápido, sobre todo las Ajá. que no hemos visto. Y tenemos pendiente de ver, porque no las hemos visto todas, debemos ser sinceros. Claro, pero hay que mencionarlas porque igual yo entiendo que muchos auditores han visto este tipo de películas. Y son películas que también tuvieron muchos premios. Si usted la vio, esa película, que nosotros no, no vimos, colóquela en la caja de comentarios cuando somos video de YouTube. Y ponga, pero ¿cómo tan guau, ¿Por qué no vieron esta película si es tan buena? Claro. O, si tienen algún comentario con respecto a alguna de las críticas que nosotros hagamos, también puede dejarlo ahí. Y ya que andan por ahí, antes de suscribirse, déjale. Eh, Vamos con eh, Sí, Lugar para los Débiles. Película del 2007, profe. De los hermanos Cohen. Exactamente. ¿Película que no vi? Mire, lo voy a ser sincero, yo tampoco la vi, pero sí ha tenido varios premios. En 2007 ganó cuatro Oscars, la mejor película, mejor director. Mejor guión adaptado y mejor actor secundario, porque el actor secundario es eh, Bardem, Javier Bardem. ¿No será esta que el loco hace de loco, valga la redundancia? Mm, la verdad es que no sé, pero si sí va matando, puedo... los va matando ¿Mm? de acuerdo a si encuentra que son... Eh, es que él, él, él está loco, entonces va matando gente, eh, él dice si son buenas o malas personas, entonces él va y los mata. No será esta película? Mire, voy a hacer un compromiso de verla Porque les quiero recomendar Que busquen en eh, YouTube El deep fake de esta película Que es una escena corta ¿ya? En donde este señor El eh, actor secundario Llega a una tienda <coughs> Y conversa con el, eh, Con la persona que atiende y, eh, Esa tienda Pero el fake está hecho con Arnold Schwarzenegger Y la verdad es que es bastante divertido Ah ya, va a quedar entonces hay que trazarlo y eh, también ver esta película. Y para los que nos eh, escuchan, los que vieron esta película, déjenlo en los comentarios. Claro, para ver si es tan buena o vale la pena. Exactamente, bueno, Tenía nota 7,1. Como... Sí. Exacto, 7,1 en mi final Affinity. Lugar número 29. Se va para La India. Una película mágica, rara, muy, muy buena. ¿Quisiera ser millonario o quién quiere ser millonario? O Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire. exactamente para la película. Esta ganó un Oscar a mejor película extranjera. Mire, este ganó 8 Oscar, incluyendo mejor película, director y guión adaptado. Exactamente. <risas> Mi, eh, eh, incluyendo, como le decía, le decía, mejor película, director y guión adaptado. La verdad, profe, en una experiencia personal yo la encontré, entretenida la película, pero así como para mucho Oscar, la verdad es que no. De hecho, para mí, como que boteé un poco el final. Cuando se ponen a bailar. Exactamente. <ríe> es que no te puedes bailar. cabeza hindú, no puede ser bueno, película hindú. Caso. si no bailan. Sí. Sí. Tienen que bailar. Sí, tiene que ser. <ríe> y menos mal que bailaron al final. Sí. <ríe> <ríe> Pero tienen que bailar en una película hindú, hacer coreografía <ríe> y todo eso. Sí. Pero la filmografía no se nota que sea tan hindú. Sí. Efectivamente la película. De hecho yo pensé que era una película así como más norteamericana o como más ah, no sé canadiense. Sí. No sé, es que a pesar parece... obviamente que los protagonistas son eh, netamente hindúes ¿no? Claro. no por dónde perderse ahora, la historia se eh, trata de que una persona participa en un concurso para encontrarse con otra persona, para que la para que esa persona la vean eh, por televisión nacional, Ajá. entonces el decirle a esa persona que no la puede encontrar te, hay que entender que en la India son más de mil millones de personas claro. entonces encontrar a una persona es difícil, eh, para que lo viera y, y, y sepa que está bien, entonces esta persona va y le empiezan a hacer las preguntas y él tiene la suerte de que por una vida muy dura que le tocó vivir Él es un sudra, un pobre del, de, de la India Él puede responder las preguntas que le van haciendo Por todas las vivencias que él tuvo Y así llegar hasta la hasta la gran final claro Si no la ha visto, véala Es, es Veala. bastante potente Sí, recomendable 7,7 eh, de nota de film, a film claro Después viene una película alemana que se llama La vida de los otros Me suena, pero no la he visto la vida de los otros, tuvo premios del cine alemán, porque esta es una película de la profe Alemana, incluyendo Mejor Película, Director y Actor. Eh, en el 2006 también ganó el Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa. Ya, Mejor Película extranjera. Exactamente. O sea, eh, tiene un 8 en Final Affinity. Tiene un 8 en Final Affinity. Hay, hay que ponerle ojitos. Claro. Mire, le voy a leer un poquito el resumen. Ya. De lo que se trata dice un hombre solitario Es un competente oficial del servicio de inteligencia y espionaje de, de la Stasi De la Alemania eh, Exactamente, eh, la todopoderosa policía secreta Del régimen comunista de la RDA Sin embargo, cuando le recomiendan Que espíe a la pareja formada por un prestigioso escritor Y una popular actriz No puede ni siquiera imaginar Hasta qué punto esa misión va a influir En la concepción de la vida y del mundo ¿Ve? Interesante sí. precepto, sí. Claro, es más, sí. Exactamente tiene un 8 en Phil Affinity, así que también pendiente como tarea para verla. Después tenemos a una película bastante entretenida, un humor demasiado negro. Es uh -huh. Cerdos y Diamantes. Sí, hay que Por aquí película, qué manera, de cagarme película, la, la risa. En verdad, muy buena, Gui Richie, el director. Y tenemos aquí a hartos actores consagrados, como Jason statham el, uh -huh. el peleadito de Rápido y Furioso. Tenemos a ¿Sí? Brad Pitt. Tenemos a Hartos Locos que también son Alan Ford, que son como más viejos, pero que son reconocidos de películas de mafioso. Cuarto corto: un diamante que un perro se lo come y todo el mundo tiene que empezar a buscarlo y se empiezan a cruzar la historia. Ese le iba a decir yo, profe: el mejor protagonista es el perro. Sí, buenísima. <risa> Entretenida, pa carse, livenita, para cagarse la risa. Luego, no, con un final bastante entretenido. Sí, bastante muy bueno, inesperado. Sí, sí. No como la que viene ahora, que es una película densa, dramática. Ah, de veras. Tenemos a Requiem por un sueño, sí. del año 2000, justamente. De Darren Aronofsky, el director. Uf, Exactamente. uf, uf. Tres historias que cada una te cuenta cómo va, cómo, cómo las personas pueden ir decayendo. Gente normal y común y corriente van decayendo hacia la locura. Es súper potente, súper potente. La mamá del protagonista, que sueña con que la van a llamar de un programa de televisión, el protagonista con su amigo que se vuelven adicto a la heroína, y la esposa, o sea, la polola del protagonista, ¿Mm? que se vuelve adicta a la cocaína y tiene que cometer algunos actos que no son muy bonitos como para, para conseguirla. Uf. Exactamente. Uf, uf, uf. Oiga, primera película que yo veo que el negro de Sky Movie actúa. <risa> sí, actúa bien. <risa> actúa sí. bien? Sí, es súper potente. Sí. La música 7, también 8... es brillante en esta película, sí. Exactamente, 7,8 de nota en Film Affinity. Bueno, después tenemos una película en donde el profe ya se pone a llorar, aquí ya saca el pañuelo. ¿De entradita me pongo a llorar? Sí, saca el pañuelo, saca el tejido y todo eso, y se pone cómodo. Pues tenemos a UP, una aventura de altura. Con 7,9 en Film Affinity. ¿Sabes que UP, la primera media hora, cuando parte la película, te deja para la cagada, sí, muy mal? ¿Sí? Cuando el viejito Dab se va, va, pasando la vida y se va volviendo viejo, te muestra el ciclo de la vida y la muerte. Es tan potente, es tan potente esa parte. Sí, la verdad es que sí es potente. Que es potente. sin sin decir una sola palabra, solo con música y animación y los colores que te va mostrando también. Claro. Eh, él llega a ser hasta desesperanzador. Y después sí. parte la película. Uf, uf, uf, potentísimas. Qué calor. A... Esa parte, sí. Sí, pues. Mire, tuve, tuve eh, dos Oscars a Mejor Película de Animación. <coughs> y tuvo también cinco nominaciones eh, a otras cate categorías en el 2009. Ah, yeah. ya. ¿Ya? Eh, bueno, que pueden... Dígame. Eh, no, la película que viene después, ¿Mm? eh, El Camino de los Sueños, no la vi. Esta, yo tampoco. <risas> también Tampoco la vi. Desde Pero el 17,1. Tiene 7,1 exactamente y estuvo nominada a mejor dirección, profe, en 2001. Claro, con Naomi Watts eh, como principal, la verdad. Sí, no, pues. no, no está dentro de mi radar. No, y ganó también cuatro globos, no, perdón, tuvo cuatro nominaciones de Globo de oro incluyendo mejor película, director, guion y banda sonora. Ajale. Vamos a leer un poquito la sinopsis hacia el pasar. De que esta película se trata de una joven aspirante Actriz que llega a Los Ángeles para convertirse En estrella de cine y se aloja En el departamento de su tía Allí conocen a la enigmática Rita Una mujer que padece amnesia A causa de un accidente sufrido En Mulholland Drive Las dos juntas deciden Investigar quién es Rita Y cómo llegó hasta allí me, me, me. <risa> Bueno Vamos a, a verla Y vamos a dar nuestra opinión Pero la próxima película uh -huh. es potente. Y III, el viaje de Chihiro del 2001 Tiene un 8,1 de Hayao Miyazaki Debe ser uno de sus puntos más cúlmines de, de, la, de la animación de Hayao Miyazaki Ajá. Una película tan bien hecha, tan mágica tan... no sé Es que el cine de él es mágico Con, sí, con personas sí. extrañas, con monstruos buenos, monstruos malos Pero no son monstruos que te den miedo, sino no sé, un mundo un mundo mágico Claro de hecho, el 2002 ganó el Oscar a mejor largometraje de animación, claro. y el 2003 ganó un premio basta a la mejor película de habla no inglesa. Oh, genial, genial, es muy buena. Si usted no ha visto El viaje Chihiro, totalmente recomendable, véala, no se va a repetir. Totalmente recomendable, totalmente. Después bueno, tenemos, después... sí, continúen. O oh, una vieja conocida. Sí. ¿Quién no conoce esta película? Kill Bill, volumen 2. Exactamente. De Quentin Tarantino con un 7,6. Con un 7,6 la segunda parte del, de la saga de la novia y su venganza contra el maldito Bill no podemos decir más porque sería ya mucho spoiler, sí no, claro no, a esta altura no sé quién no ha visto Ojo, me gustó más la 1 que la 2 debo de a mí, igual, sí. eso le iba a decir, me gustó sí. más la 1 que la 2 Te encontré muy, un poquito más lenta esta pero sí. no, deja de ser también genial sí. lugar ¿no? 21, una película maravillosa, pero en verdad maravillosa de Tim Burton, El Gran Pez el gran pez, exactamente. ¡Ay, oh, qué bien contada la historia! En verdad, eh, tú te, te, te involucras tanto. Y al final, mm. el final eh, tienes que tener una caja de pañuelos para llorar. Si no, no, no vale la pena. ¡Qué pedazo de sí, película! Bueno. ¡Qué potente! Es? Sí, la película es muy potente. Estuvo nominada al Oscar como, como mejor banda sonora en 2003. Tuvo eh, cuatro nominaciones al Globo de Oro en 2003, también incluyendo mejor película, comedia y música. Claro, tuvo un 7,9. Esta película tiene de todo. Es muy entretenida, en algunas parte te saca lágrimas, tiene acción, Exacto. tiene de todo. Sí, Así sí, que... completamente recomendable. Sí. Después, una de las joyitas del cine surcoreano. Sí, este pues. El Park Book, Old Boys, mm. del 2003. Old boy. ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, esta película es potente. Es sí. muy potente. Tiene un 7,9. Coreanos, uh -huh. bueno, es que el cine coreano es extraño. Esta cuestión parte con un loco que era mal hablado, por decirlo, del lenguado y un día despierta en una habitación de la cual no puede salir por más de 20 años y lo dejo ahí porque una vez, que, una vez que queda libre comienza su camino de venganza y es tan brutal que hicieron una remake americana que es malísima, es horrible sí la verdad es que el remake no, no le hace el peso al, a esta película original sí es, es como lo mismo que pasó con The, The Bridge o Jugón la película con Sarah Michelle Gellar que es mala, es muy mala pero la Jugón original, la japonesa, ay ay ay te cagáis de miedo sí Sí, la verdad que sí. Bueno, esta película Old Boy tuvo el Gran Premio de jugado, Jurado en el Festival de Cannes en 2004. Mitch. Así que también completamente recomendable. Sí. Match Point viene después en el lugar 19. Con un 7,7 uh -huh. de Woody Allen, no la vi. No, la verdad, yo tampoco, profe. Creo y, que y yo como la había confundido. General. Y si la vi, no me acuerdo. Exacto. <risa> <risa> yo la estaba confundiendo con otra película que se llama Wimbledon. Yo también. <risa> ¿Ya? Pero no. Esta película Matchpoint estuvo nominada al Oscar Mejor Guión eh, en 2005 Tuvo cuatro nominaciones al Globo de Oro Incluyendo Mejor Película Dramática y Director también en 2005 Y vamos a leer un poquito la sinopsis para que los que no la han visto sepan de qué se trata Es un ambicioso y joven profesor, dice, de tenis Con escasos recursos económicos Gracias a su amistad con Tom Hewlett eh, consigue entrar a la alta sociedad Londinense y enamorar a su hermana Chloe, Tom por su parte sale con Nora Rice una atractiva americana de la que Chris se encapricha nada más al verla, al azar la pasión y sobre todo la ambición, llevarán a Chris a cometer acciones que determinarán su vida y la, demás, y la de los demás para siempre ¿no? Woody, bueno, Allen, como la Woody Allen siendo la <ríe> <ríe> exactamente, Woody Allen siendo Goodyear. exacto. siguiente película cuando Jim Carrey sabe actuar y sabe actuar en forma dramática. Eterno resplandor de una mente sin recuerdo. Película, peliculaza. 7,6. Extraña, extrañísima. Extraña. El concepto muy extraño. ¿Mm? Muy bien actuado Jim Carrey. Y un final sí. sobrecogedor. Sí, sí, tiene un muy buen final también. Eh, película del 2000, 2004. Eh, tuvo un eh, Oscar a mejor guión. Y, y dos ya. nominaciones más en no, otras sí, categorías. No, sí, está, está bien escrita, está, está muy bien hechita. Sí. 7,6 sí. tienen Phil Affinity. Sí, muy Después buena. Después tenemos... Eh, ah, ustedes se preguntarán por qué hay eh, notas saltadas si ya teníamos una película que tenía 8 y todo esto. Es por las reseñas que tiene, este tiene 292 reseñas. Claro. Entonces se va colocando La... hacia más adelante, mientras más, más reseñas tenga mejor. Exactamente. La siguiente película es francesa del año 2001. Amélie Poulin. La maravillosa Amelie. historia de Amelie. Amelie, no, Hay gente es que odia esta película, la odia desde lo más profundo de su corazón porque considera que desde que salió la película Amelie, la gente se volvió Progre. ¿En serio? <risa> sí. Pero yo la verdad es que no encuentro ninguna eh, ninguna parte de la película así como Progre. No, es que es como ella extraña, especial, todo, todo el mundo ¿Sí? quiere quiso ser extraño y especial. O sea, si ellos quisieron ser extraños y especial, los demás no lo aguantaron, no es porque la película no sea Progre. Claro, pero... <risa> Pero sí, una película Pero... que te cuenta la historia de Amelie que tiene algunas trancas con algunas cosas y, y lo cuenta desde su perspectiva que es bastante peculiar. Y tiene una imaginación muy grande. Muy peculiar también, sí. Exactamente. <ríe> película con cinco nominaciones a los que incluía Mejor Película de Hablando Inglesa, Guión y Fotografía en 2001. También tuvo nominado a Globo de Oro como Mejor Película. Claro. Luego tenemos, yo creo que para mí, un, si es que no es la mejor, una de las mejores películas que ha dado el cine trasandino. Yo creo que es la mejor, ojos. profe. A yo mí, creo que es la mejor a mí me gusta más Relato Salvaje pero, pero ¿Sí? esta es buenísima igual El secreto es su ojo tiene un 8,1 8,1 es pero clásica película de Garín pero con un guión tremendo un guión exquisito y está muy bien filmada exactamente eh, no podemos decir mucho porque voy a hacer spoiler pero es un policía que investiga el secuestro y, de una joven en Buenos Aires de la década del 70 exactamente y lo dejamos ahí porque sí no todo. potentísima y es buenísima o sea si usted no la ha visto porque dice ah sin argentino no véala en no ver, véala. en verdad es buenísima mire tuvo un premio oscar a la mejor película de no de hablando inglesa el 2009 y dos premios goya claro para la actriz y película hispanoamericana sí buenísima muy muy buena yeah. y rematemos con esta por este bloque para ir con la última la última película del próximo porque hoy día que sí ya ya pues. la terminamos sí, el 15, pues ya las terminamos el señor de los anillos las dos torres el buena buenísima profe. Que bueno que la saga Tiene uno la ocho. saga completa la saga completa es buena pero aquí colocamos las dos torres y sí pues película del 2002 qué más podemos decir de las dos torres o sea si usted se leyó el libro va a encontrar que, que la película es buena si usted no se leyó el libro va a encontrar que la película es buena continuación de la saga de de Frodo y, y, y toda la comunidad del anillo en busca de deshacerse del anillo de Sauron exactamente Premios eh, que obtuvo esta película en el 2002 fueron dos óscar a Mejor Efecto Sonoro y Mejores Efectos Visuales y también tenía seis nominaciones más. También sí. ganó dos Globos de Oro y sí. ten, tuvo dos nominaciones a Mejor Director y Mejor Película. Efectivamente. Y dejemos atacado en este hecho porque ya pues. estamos pasito a la hora para, para ir a una pausa. Exactamente. Vamos a una pausita y volvemos con la segunda parte del listado de las mejores películas. Ya volvemos. ¡Híjale!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 Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan la Capital de los simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información, información perdón, o consultas, comunícate directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569 78 Más 569 78 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Excelente. Yo, por ejemplo, Excelente. tengo un TV box y en ese TV box yo fui a la tele, lo conecto a internet y puedo ver todas las películas que quiero. Sí, pues como esta película que estamos nosotros revisando dentro del ranking Film Affinity. Exacto, como la que viene ahora que es Wally. -E. Wally. Wally. Bonita película, extraña. ¿Sabe que a mí me gustó? Tiene ¿Sí? sí, un buen concepto, tiene un lindo una linda moraleja, digamos. Sí. ¿Eh? Sobre, todo, De... sobre todo al final la escena post crédito. Sí. Es como lo mejor. es Como lo mejor. Pero la verdad que es muy, muy interesante la película, el concepto de, de la idea. Obviamente, película en el año 2008 que recibió un premio Oscar al mejor largometraje de animación y seis nominaciones. Mira, no sé aquí, si le da alguna descripción. Propia. La gracia de Wally -E es que la humanidad ha dejado la escoba y no encontró nada mejor que tomar un avión, o sea, un, una, nave, una nave interplanetaria e irse de viaje mientras los robots limpiaban la Tierra. Exacto. Y en eso que la limpia, se encuentra Wally con Iva, que es otro robot. No, y, claro, y el concepto de la historia también. Y ahí bien. comienza Wally, entre comillas, eh, no sé si a tener sentimientos porque es un robot, pero, claro. pero sí, como inteligencia artificial, es bastante entretenido todo lo que pasa entre medio. No, muy buena. Muy, muy buena. Así que eso, buenísima. Buenísima. Lugar número 13. Volvemos con la novia. Ahora sí, el La venganza. Tiene un 7,6 está por el cuento Tarantino y aquí tenemos donde la novia despliega su mayor potencial sobre todo las escenas con... ¿cuánto eran? 101... 201 japoneses, tenían un nombre en la banda, no me acuerdo algo así se llamaba, Sí, pero. después la jefa final, la japonesa sí, la Lucy Liu ¿Y Lucy Liu, exacto eh, un, una gran vuelta de Uma Thurman, una gran película de Tarantino, de las buenas, un 7,6 Totalmente recomendable la 1 y la 2, es mejor la 1 que la 2, eso sí. Sí, pues. aquí es donde pelea con la mamba negra, es eh, la, la, la mejor pelea que puede haber dentro de la saga de Bill. Es que, sobre todo cuando llega la cara chica al colegio es tan potente. Sí. Que... <risa> <risa> Pero bueno, no hagamos spoilers. Sí, no hagamos spoilers, es sí. <risa> buenísimo. Uh -huh. Siguiente película, no la vi, el, el Don esté es más lo que me hinchaba hinchado que la vea y tengo que verla, sé que la tengo que ver No, profe, la verdad es que me decepcionó cuando usted me dijo que no había visto esta película Los Infiltrados del año 2006, Martin Scorsese, profe, o sea, mire, más son, eh digamos, más actores que trabajan aquí Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Mark Werber Mira, te prometo que de aquí a la próxima semana la, vi, la he visto Imagínense que tuvo cuatro premios Oscar a la mejor película, de director, guión adaptado y montaje Y tuvo cinco nominaciones más Pero profe, esa es muy potente Usted ve llorar este jugón del DiCaprio Y, y, y es y, creíble Ya, mejor, mejor no la dejo ahí nomás Ya Ya, Después, pasemos la otra Sí. Eh, lugar número 11 para una película que en verdad es tan extraña Tan extraña, parecido a lo extraño a e, Irreversible, ¿te acordás de esa película? No, esa película es potente. Exacto. Pero a diferencia de irreversible, esta película yo la encuentro con, con más sentido por decirlo. Se así? entiende más, ¿eh? sí. En <ríe> la película es Memento. Memento. De Christopher Nolan. Esta me parece que es súper a prima. ¿Sí? Sí, de, Christ de Christopher Nolan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, Aquí actúa la, la chica de, de Matrix. Trinity. Trinity, que no sé cómo se llama la actriz. <ríe> se llama Carrie Ann Moss. Ah, ella. Y Will Pierce. ¿Sabes qué? Will Pierce. Bueno, trata de la historia de un loco que eh, tuvo un accidente, no se sabe qué, pero él solamente, o sea, él pierde la memoria de, de entramos tramos corto, no se acuerda. ¿Tiene, tiene, tiene solamente memoria a corto plazo. Claro, o sea, esa es la que pierde, la memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo ah, la claro. mantiene, pero la memoria a corto plazo no la tiene. Y él tiene que descubrir qué le pasó a su esposa, porque alguien uh -huh. la mató, pero tiene que saber quién la mató. Entonces, como él tiene ese problema, cada vez que encuentra una pista, él tiene que tatuarse la parte de un cuer del cuerpo. Para no olvidar Para no olvidar Y el drama es que la película está contada de hacia el final, hacia atrás No, es muy muy interesante el concepto Sí, el es buenísimo O sea, lo que hizo Nolan ahí me sacó el sombrero Tiene un 7,9 Exactamente Con dos nominaciones al Oscar, mejor guión y mejor montaje Sí Es un poco enredada, pero vale la pena verla Vale la pena Después entramos al top ¡por fin! Por fin ¡por fin! El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo Con una nota 8 Buenísima, profesor. Sí, de Peter Jackson. Esta es la que le da el puntapié inicial a la saga, a la trilogía de el Señor del Señor de los Anillos. Si había que implementar la, una saga de fantasía de el Señor del Señor de los Anillos, yo creo que esta, esto es lo mejor logrado que, que se pudo tener en su momento. El Ayacucho, a pesar sí. de que había tenido otros papeles, siempre lo vamos a recordar por ser Frodo. Sí, sí. Señor Frodo Bolsón. Sí, siempre va a ser Frodo. Haga lo que haga, sí, él va a ser pues, Frodo. haga lo que haga, ya lo tenemos ahí como Don Frodo. Sí. Vigo Mortensen, también actor uh, parte argentino. Los argentinos estaban vueltos locos. ¡Ay! Tenemos claro. a argentino, ¡Ay! Trancos es argentino. ¡Ay! ¡Ay! ¡Gambito Dama, la mina argentina! ¡ay! ¡Ay! ¡Claro! Sí, parte argentina. Sí, Nota pues. 8. Después, número Nota 9. Sí. Tenemos mm. a Gladiador del año 2000 de Ridley Scott. Da, Ridley Scott. Russell Crowe, en uno. No sé si uno de sus mejores papeles, pero es uno de los más emotivos. Uno. Esta película es de acción y es buena, Es súper potente. Sí, sí, igual es la película es emotiva. Bueno, eh, Darlene Scott, obviamente, eh, está bien está bien montada, está bien, digamos, eh, ¿cómo decir? Está bien... Aunque tiene muchos... Mucho, esta película también fue muy famosa por los errores de, de filmación que tuvo. Sí, hay locos con jeans, hay... Claro, <risas> se ven los tanques de, de oxígeno, donde hacen explotar las cosas, se ven los aviones pasando. Claro. Pero está muy bien contada igual, la historia. Ahora... Del... ¿Tiene errores ¿tiene? en la trama? Sí. Sí, pues también Histórico, tiene errores sí. en la trama. Pero pero obviamente eh, la película en sí eh, cuenta la historia del gladiador eh, de muy buena manera. La de su familia y todo lo que le va pasando en el proceso. Claro. Película del 2000, eh, como le decía antes, que tuvo cinco eh, Oscar Mejor película, actor, vestuario, sonido y efectos visuales. Sí, era que no. Era que no. Era que no. Después tenemos, de Estados Unidos también en el año 2003, con Nota 8, película de Clint Eastwood. Oye, Clint Eastwood, ¿sabes qué? Dirige bien el loco. Sí. La película no, no, no, no, se llama claro Río sí. Místico. Es potente ¿Qué le película? pareció esta película, profesor? Es oscura. Es potente, es oscura. sí. Champagne se manda un papel increíble. Sí. Eh, cuatro hermanos, hermanastros por así decirlo, eh, se tienen que juntar después de, de mucho tiempo por un asesinato. Y no puedo contar más porque ahí la historia se vuelve muy turbia. Es, es bastante potente, o sea... Veanla, veanla. Es lenta. No, muy lenta. muy buena. Más lenta que Río sí. Caca. Sí. Pero es buenísima. No, sí, es lenta. Es lenta la verdad. Nota 8 tiene. Y es larga. Y larga sí, también, por... sí. Pero no se van a aburrir, no es... se van a aburrir. No, para no, nada. Es... Tuvo dos, pre... dos premios Oscar: el Mejor Actor de Sean Penn y me... Mejor Actor Secundario, que es Robbins. Y también tuvo seis nominaciones a diferentes categorías. La siguiente es: ¿qué hubiese pasado si. Tarán Bastardo sin Gloria. <risa> no terminó la idea, profe. <risa> sí, porque era ¿Qué hubiese pasado así? Tarán. Ah, yeah. <risa> no, buenísima. Buenísima película. Yo creo que es la mejor película de Tarantino. Sí. Sí. La mejor dirigida, la que tiene las mejores escenas, la que tiene el mejor villano. Sí. Hoy el Coronel Landa es un papel tan bacán. Uh -huh. Aquí en un mundo paralelo. la nah, Es que lo puedo contar al final. No, que no cuente el final. Pero un algo, mundo profe. paralelo se trata de unos judíos que están en la Segunda Guerra Mundial matando a alemanes. Exactamente. Es película que obtuvo eh, el mejor un Oscar al mejor actor de reparto que es Christopher Walsh Sí, el coronel Landa, que en verdad el papel es del que gallo tiene es... mucha mucho carisma. Es brutal el papel. O sea... Es el mismo actor profe de eh, la película que tuvo con DiCaprio ¿cómo se llama esta de Django? Sí, sí, sí. Es el mismo. Sí, termina siendo un fetiche de Tarantino. Sí, porque, eh, porque en verdad el buen es muy buen actor, demasiado buen actor. Sí, sí, de no, parte hay, que el buen habla eh, alemán, francés, inglés, fluido. Exactamente. Si igual bueno, le falta ser soldador al arco, nomás Claro, <risa> las la tiene todas. <risa> Exacto. Eh, ¿Mejor película de Tarantino? Sí. Véanla con toda confianza, sin niño, obviamente. <risa> porque es buenísima. <risa> no, buenísima. Después tenemos una película polémica de Robán Polanqui, que el loco no pudo ir a recibir sus premios porque tiene una acusación de violación uh -huh. eh, de pedofilia. Roman Polanque, pero sus películas son geniales. El pianista uh -huh. del año 2002. Ay, ay, ay. Buena película. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. De son de estas películas que te dejan sin aliento, de estas películas de desoladoras que te rompen, el corazón. te rompen el corazón. Y no, es que es para la cagada. Sí, es que el actor también que eligieron para el, el actor, eh, papel principal, que es Adrian eh, Brody, oh, bien, eh, le pone mucha pasión a la película. Sí, en verdad eh, es una película muy cruda, muy, muy cruda. Exactamente. Pero como fue sí. la guerra, o sea, la, la guerra no fue fácil. Todavía recuerdo una escena que al principio de la película, en donde un cabro chico se está pasando por debajo de la muralla del gueto. Sí. Y le pegan tanto que cuando lo logran sacar el cabrón ya está muerto. Claro. Ay, qué potente. No, sí, no, es muy, muy, muy potente. Bravísima. Película que obtuvo tres Oscar, mejor director, mejor actor y mejor guión adaptado y estuvo en siete nominaciones más claro, pero luego no, como digo no puedo recibir ningún premio <risas> claro, no puedo recibir ningún no, premio y nos vamos al número 5 pues profe número 5 ya, ay qué buena esta película oye, de nuevo Clint Eastwood sí, pues, de nuevo Clint Eastwood. Sí. <coughs> la tenemos conocida como en España Golpes del Destino pero el título original es Million Dollar Baby claro, cruda la película, dura y yo, para mí estas son dos películas en uno ¿En cuenta Progre esta película, pero no? Uh, ahora que han pasado los años No, para nada ¿No? Porque hay algunas polémicas también con respecto a esta película Que eh, al pasar los años se puede interpretar como una película Progre No, mira, si fuera una Mary Sue sería Progre ¿Sí? Sí Pero no, aquí se trata de una mina que está ya en edad, por así decirlo Que quiere aprender boxeo Y uh -huh. Clint Eastwood es un entrenador de boxeadores O sea, el dueño de una academia de boxeadores de un gimnasio y no quiere entrenar mujeres dice que no, que no pero la loca le pone, le pone, le pone y el loco ve que tiene potencial y empieza a pelear y la loca empieza a ganar a ganar, a ganar, a ganar a ganar ya está y hasta ahí nomás la dejo no, y la actuación de Hillary Swan uy, la verdad uy. es que uy, es muy potente sí muy potente esta película obtuvo cuatro Oscar a mejor película, digamos, uno mejor película, o mejor director, actriz y actor secundario y tuvo siete nominaciones más a diferentes categorías. Sí, pero eh, totalmente recomendable también. Es larga. Totalmente es <risas> tiene, sí. tiene un 8. Sí, ah, un 8. Buena, buena nota. Sí. Acercándonos al podio, de nuevo Clint Eastwood De nuevo. Sí, con una película de, del año 2008. Ajá. Wow, aquí aman a supuesto. Exactamente, parece que sí, ¿eh? El gran Torino del año 2008. Un 8,2%. Voy, voy a hacer una confesión, profe, ¿Sí? y esta película no la he visto. No la he visto. No la he visto. Yo la vi hace tiempo. ¿Sí? sí. Mira, es buena. Es buena porque. A ver, este loco es un veterano de la guerra de, de Corea. Entonces, el loco ultra patriota, Ultra nacionalista Y el drama es que donde está viviendo, de repente empiezan a llegar por japoneses y por asiáticos, filipinos, de todo, Porque un barro chino. Ah, yeah. Entonces, bueno Este loco tiene su autito Que es un gran torino ajá, ajá. Y hasta ahí nomás la puedo la tengo que dejar porque. Oh, está buena, está interesante el concepto bro, Porque todo leer. el odio que él le tenía A los japos y a todos los demás se, ¿Eh? se Tiene que dar vuelta Por la fuerza Claro. Y si hay algo que fuera progre sería un poquito esto Pero, pero está bien hecho, o sea, ni siquiera es forzado No ajá. Es como una película que, sí, sí. que habla contra La, la xenofobia Latente en Estados Unidos, muy potente Claro, mire, eh, irónicamente no tuvo nominaciones al Oscar y tuvo un premio César a Mejor Película Extranjera La verdad que en los premios César no sé dónde se dan, pero tuvo un premio No en Estados Unidos, porque no, la película no, estadounidense Claro, exactamente <risa> Número 3 Número 3 La mejor película de la trilogía, obviamente tenía que estar acá El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey Ah, pero es que el Retorno del Rey es ya la culminación con broche es de oro de la trilogía. Epiquísima la película, epiquísima. Y eso que yo quedé picado, porque al final, final, final, no, no pasa lo mismo que pasa en el libro y yo quedé picado. Pero la película como tal, la producción, la actuación, todo es, pero brutal. Tiene un 8,2. Uh -huh. Sí, un 8,2. La verdad es que es brutal eh, la película. Y eh, es, obtuvo 11 premios Oscar. 11. Profesor, incluyendo mejor película. Y director Mejor actuación Mejor efecto especial No sin la todo. Arrasó e Hizo lo mismo que Ben Hur Hizo lo mismo que Avatar Hizo lo mismo que Titanic Sí pues bueno. Consiguió casi todo Pero que en verdad Consiguió Fue la todo. película del De este año Claro Después tenemos Y pues salieron remasterizaciones ¿eh? Claro Y versión extendida Si la película dura como 3 sí. horas Hay versiones extendidas <ríe> Que dura como 5 <risa> Exacto <risa> Número 2 El segundo lugar Se queda en Latinoamérica Como corresponde Con una nota De 8,4 Hechubola, Hechubola Ciudad de Dios sí Película brasileña Todos los flights alucinando con que querían serse pequeños Claro Uy, <risas> qué pedazo película Película brasileña que te cuenta la vida de una de las favelas desde su inicio Cómo se Ajá. fue forjando Y un personaje que vivía en la favela Y que quería desarrollar su sueño como fotógrafo Al margen de las balas Es súper cruda claro. la película, muy cruda pero a la vez también es algo alentadora Yo creo que por eso tiene ese 8,4 Sí, yo creo que sí ¿eh? La foto Mire, de la portada oh. es, como muy, es como muy spoiler de la película en todo caso Sí, es muy spoiler Bueno, yo creo que a esta altura muchos conocen esta película Muchos también la han visto Obtuvo cuatro nominaciones al Oscar Incluyendo Mejor Director, Fotografía, Montaje y Guión Adaptado Y también Globos de Oro Nominada como Mejor Película de Habla No Inglesa Claro. Sí que también es completamente recomendable y cine latinoamericano, para que lo vean. Claro, <risa> efectivamente, sí. Exacto. Y llegamos ya al podio, el número uno. Número uno, número uno, número uno, número uno, número uno, número, Exactamente. número uno, número uno, número uno. <risa> número uno, número uno. Antes de que se diga el nombre, profe, ¿usted cree que está bien, eh, digamos, posicionada esta película? Mira, no sé si número uno, pero dentro del top 5 tenía que estar. ¿Sí? ¿Eh? Pero dentro de toda esta lista que hemos dado ya, han sido cuántas? ¿100 películas entre todos los programas? Claro. ¿Usted cree que merece eh, estar en el número uno? Uf, uf. ¿O usted hubiese puesto otra en el número uno? Bueno, también va en, en cuestión de gustos de cada uno. O sea, pero es, siendo objetivo. Esto yo la encontré genial. Pero por ejemplo, El Señor de los Anillos, El Retorno al Rey. Yo creo ¿Eh? que es más potente. Sí. Y significó más. O sea, esos 11 premios Oscar son, son mucho más que esto. Claro, claro. Pero sí, Pero... no desconozco que dentro del top 5, sí o sí, tiene que estar. O sea, claro. Que es una de las joyas que hizo a todo el mundo volver a enamorarse de las películas de superhéroes. Diga usted entonces de qué película estamos hablando: Batman, El caballero de la noche, del año 2008, The Dark Knight. The Dark Knight, por supuesto. Otra más de Nolan. Claro. Pero no por la, eh, por la participación de Christian Bale como Batman, sino más uh -huh. como Headlayer, como el, el Guasón. Ah, claro. Yo creo que en esta película Acá... el Guasón se roba, valga la redundancia, tanto la película que eclipsa al héroe. El villano logra ser más potente, la actuación me refiero al personaje, la escritura del personaje también es mucho más potente que el héroe. Y no sé si eso estaba pensado así, tengo mis dudas no sea, yo también tengo mi duda en ese sentido. Porque en la película no. 3, supuestamente es el ascenso de Batman. Uh -huh. Y Bane, dejan bastante mal parado a Bane. Y, y la historia es muy poco creíble. No llega, no llega al nivel de esto. Pero sí, la, esta es la segunda es que esta, película de la trilogía. Es que esta película dejó la vara muy alta. Ya con respecto. Eh, incluyendo la 1. O sea, siempre se dice que las segundas partes son un poquito, digamos, más bajas que las primeras pero la verdad es que acá es una excepción a la regla mm. y esta segunda parte yo creo que supera en mucho a la primera y a la tercera parte sí sí es más es más épica juega mucho más a el papel del guasón aparte de estar bien interpretado está muy bien escrito y eso es lo que yo creo que, que hace que la película sea tan potente claro la misma, termina... la misma aparición de dos caras y cómo cómo aparece dos caras es también eh, bastante potente a pesar de que es casi el final de la película Ajá. Pero sí se manda una pura pife, creo yo. Yo creo que esta película, como tal, eh, termina como humanizando a Batman eh, en cierto modo. Porque, obviamente, todos lo ven como un superhéroe. El, el Batman de Nolan en sí es más realista, es más humano. Pero termina humanizando a Batman en el sentido de los errores que comete. Eh, las cosas que hace y después las consecuencias que él tiene que asumir exacto, sí, sí, todo, todo tiene consecuencias y las consecuencias exacto. que son es, ay, ay, ay, que es duro sí, pues. que es duro mantenerse en una línea tiene sus consecuencias como por ejemplo la, la de no matar exacto va a traer consecuencias uh -huh. graves porque Batman podría haber matado en un comienzo y haber ahorrado la película exacto pero tiene que pagar por sus consecuencias, ¿no? en ese sentido el guión está, está escrito a la perfección uh -huh. Gran película, obtuvo dos Oscars, mejor actor secundario que es player obviamente Y montaje y sonido Con ocho nominaciones también a diferentes características Y tuvo también un globo de oro a mejor actor secundario que el Lamentablemente, obviamente, por razones obvias eh, Él no pudo recibir los premios Y no, pues si Headley se mata después ¿eh? No, pues No, acuérdate que le dieron un Oscar póstumo a él Sí, sí, estoy seguro Le dieron un Oscar póstumo eh, búsquelo nomás profe eh, pero yo estoy seguro de eso que es el Oscar Póstumo eh, con el eh, Globo de Oro estoy estoy en duda pero con el Oscar sí eh, yo estoy seguro que fue un Oscar ¿verdad? Póstumo pues 22 de enero del 2008 exactamente ¿Ve? Tan Así que no lo era veo. nada efecto tan no lo era nada de efecto si tan cagado, la <ríe> sí, No, la verdad es que mire hay no sé si es documental pero hay unos videos en youtube que lo pueden buscar en donde dice que eh, ¿Cómo le afectó de tal manera a Head el, el, el hacer este personaje del guasón y la preparación y lo que significó, digamos, eh, como si lo tomar el papel eh, que después terminó con la muerte? No, no, no quiero decir con esto de que obviamente el papel lo haya matado, sino que él se sumió tanto en el papel que después cambió como su personalidad. El haber encarnado... El haber encarnado al guasón. ¡Wow! Bueno, también hay opiniones, por ejemplo, de El Último Guasón, de, de, de ¿cómo se llama el actor, profe, El Jared Leto No, pues Jared Leto, no, pues el no bueno, existió Ah, eh, eh, Joaquín Phoenix el Joaquín Phoenix, Joaquín Phoenix también ha dado declaraciones de cómo a él le ha afectado de forma personal el haber hecho este papel Pero bueno, el de, el de, el de Joaquín Phoenix, más que el Joker, propiamente tal, es el papel de cualquier desquiciado el No, Joker claro, Jared Leto. Obviamente. Es el verdadero Joker. Es el Joker de los, de los cómics. Mira, yo no lo encontré malo, pero la verdad es que apareció tan poco en la película y tuvo tan poco protagonismo que pasó de desapercibido. ¿Cuál? El, el de Jared Ah, el de Jared sí, porque... Sí. sí, fue como ya el, el pasar sí, del Joker. Está ¿no? enfocado en el Suicide Squad, sí. Exactamente y terminamos con el ranking, sí, pues, profe, así que las 100 películas díganos en los comentarios si les gustaron estas películas, si era el número uno o no, va a estar la pelea entre el, el retorno del rey o no, claro con, ahí cuál cuál era su película favorita sin problema sí pues ay ay, ay. y yo bueno entramos a, a tierra derecha yo les traigo Exacto. una pequeña recomendación para el final de año una película que la verdad no le tenía ninguna fe ninguna fe. Le tenía menos fe que piñera las vacunas <risa> <risa> Que con Pirano y con las vacunas En todo caso eh, La película se llama Matar a Pinochet Ándale Ándale, anda la osa Un acto de amor, dice eh. ¿Un acto de sí. amor? ¿Ese es el subtítulo de la película? Claro. Y de hecho Ah, ya empezamos mal con, profe, ¿qué pasó? Sale un fusil del frente Rodríguez con una florcita Antes era chévere, profe, ¿qué pasó? <risa> Aquí voy a explicar eh, por qué Está dando vuelta la chaqueta, se está pintando de colores. <risa> Esta película está disponible por eh, punto Ticket al módico precio de 3.500 pesos la entrada, más el recargo te sale a 4.025 pesos, y está disponible hasta el 31 de diciembre para poder verla on demand. Trata de el atentado a Pinochet durante el año 1986, y de cómo el Frente Patriótico Manuel Rodríguez organiza este, este atentado. A ver, lo extraño acá es que... Para esta película, yo pensé que iba a ser un clásico panfleto comunista, o un clásico panfleto guerrillero, pero no, no. La película te deja en claro, desde un comienzo, que este era un grupo prácticamente fracasado, que no sabía bien lo que estaba haciendo, siendo que tenían lanzacohetes en, en, en su poder. ¿Lanzacohetes? En ese tiempo. En ese tiempo, o sea, la, la mala suerte que justo el lanzacohete que le disparan a Pinochet pega en el suelo y no explota. Ahí la historia hubiese cambiado. Pero es que eso fue lo que pasó. Aunque ha ido lo... en auto blindado. Claro. Independ... Es que la, el lanza cohete igual te, te pitea el auto blindado. O sea... No había nada que, no hacer. Nada que hacer. El lugar fue estaba todo bien todo bien preparado. ajá el... Y un grupo de, de revolucionarios del Frente Patriótico Manuel Rodríguez... Bueno, te los muestra como lo que son. Idealistas, gente que está absorta de la realidad, la protagonista, que es la comandante Tamara, una de, la, una del, de los líderes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que va a encabezar esta operación para matar a Pinochet. Pero ella viene de cuna de oro, ella de verdad no entiende bien el, lo que sufre el pobre, que incluso en la misma película te hacen un, una comparación con alguien que viene de la población propiamente tal de la Pincoya, y, que ha sufrido la pobreza y que se mete más que nada sin saber a lo que va al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, más que nada por venganza. Entonces este ejército te deja en claro también que estaba recibiendo ayuda del Partido Comunista, y deja al partido comunista como los traidores que son traicionando a todo el mundo desde tiempo inmemoriales mira, yo me imaginé por el título que podía ser de otro perfil la película la película también, a ver, te cuenta la historia desde el punto de vista ideologizado de la persona obviamente porque te lo cuento su protagonista pero es entendible, es como cuando tú ves una película estadounidense sobre los guerrilleros, sobre los, los yihadistas que se amarran un coche bomba y tú los ves a ellos orando, los ves rezando, y tú dices, mire que son hueones, y después van a decir molan. Acá lo mismo, acá tú los ves gritando consignas estúpidas, sin sentido, eh, revolucionarias, pero que el, a, a la larga no, no tienen mayor peso, como que la guerra ya la habían perdido. Pero seguían ahí dando pataletas de, de ahogado. Entonces, claro, ellos están dispuestos a todo, para, y, de, y de perderlo todo, para lo que ellos consideraban iba a ser el máximo triunfo, de la liberación popular y no, el pueblo no estaba en esa parada tampoco en ese año, o sea, estamos hablando del año 86 te habla también del ataque a los queñes y... qué es lo que yo recomiendo esta película porque la estoy recomendando en este caso, la véala tranquilo es una película que está demasiado bien ambientada está muy es muy de época o sea, aparecen los autos, las micros de la época, aparecen los peinados aparece la ropa de la época, está todo muy bien cuidado en ese sentido las actuaciones son magistrales tenemos a Amanda la, la muchacha que hizo el papel de Amanda, Daniela Ramírez. como Esperancita. Como protagonista, claro. Eh, tenemos también la participación, por ejemplo, de el Guatón Ñego. Película donde esté Guatón Ñego es buena. Eh, usted le prende velita, se... le, hace, le hace un kick sí, a, Nieco. a Nieco, todo el rato. Está muy, muy... ¿Sí? ¿Le da besito la pelada? Sí, besito en la pelada, Guatón Ñego. Está muy bien hecha. o sea eh, Tiene buen sonido, tiene buenos efectos especiales. Y la historia como se desarrolla al final tiene un cliffhanger pero tan potente que tú quieres decir como... oh Qué cuático. Así que... Eh, si está a tiempo de verla y de, y de descargarla ahí en, en punto .ticket, compre su ticket. En otros sitios también está pero usted sabe que nosotros no recomendamos hacer eso de <coughs> <a> tres no, <coughs> no, no, no, no... No recomendamos de, hacer esas Los cosas. servidores de CP Chair o de Mega no los recomendamos. No, ¿no? los recomendamos efectivamente. Pero... Sí, la película cumple no es una propaganda ideológica y el que lo vea como una propaganda ideológica no sabe lo que es una propaganda ideológica porque en verdad hasta ellos mismos se, se dice que, que, que son unos fracasados entonces no veo qué tan propaganda puede hacer eso lo que sí más me gustó uh -huh. es que te dejan el partido comunista como unos traidores que es lo que son <risa> <Oye>. <risa> buena recomendación sí, profe, sí. mire no lo había esperado la verdad que me sorprendió yo pensé que primero quería recomendar otra cosa <risa> y lo otro es que también me sorprendió su análisis Porque pensé que esta película podía ser un poco más propagandista No, está bien hecha Vale la pena verla Entretenida, dura un poco más de una hora Y yo pensé que iba a perder mi tiempo, la verdad Iba con ese escepticismo Pero cuando la empecé a ver y La fui cachando y dije, no, está buena Está buena, sí, está buena Vena, profe. Sí. buena profe, buena Así que eso, pues Buena, profe. Mire, yo les traigo una pequeña recomendación que no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Pero lo que sí les voy a decir, lo que les, sí les voy a decir, que Last of Us 2 sigue ganando premios. <risa> <risa> ¡Le duela que le duela! <risa> ¡Le duela que le duela! Ya. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con videojuegos. Yeah. ya. Yo como se acerca fin de año y obviamente estamos esperando la fiesta, el mambo, eh, la comida, la tomatera, eh, todo eso. Hay mucha gente que no le gusta esta típica música de fin de año. Porque dicen, no, yo soy duro, yo soy rockero, yo soy de la música eh, más popera. Y no me gusta esta música y no me gusta bailarla y nada de eso. Yo, yo ¿eh? lo escucho... Para ello les vamos a recomendar... Eh, unas cumbias que están bastante, que son cumbias mashup que se llaman ¿ya? son cumbias convertidas con eh, algunos eh, rockeros clásicos también eh, estrellas del pop eh, y otras estrellas de la música que no tienen nada que ver con la cumbia por ejemplo, tenemos a eh, Freddy Mercury con Amar Azul ya. tenemos a Freo Mercury con Ráfaga Pepe, es, ¿ya? tenemos a es, es como ¿sí? que si Freddy Mercury hubiese nacido en Argentina Exactamente. Ah, Como si, ¿Cómo estaría orgulloso eso? Ya. <risa> Aparte de la media cayulla que tenía el otro. <risa> eh, tenemos a Michael Jackson con Antonio Ríos. ¿ya? <risa> también tenemos a Oasis, versión Cumbia. Y ACDC, por supuesto, profe, no faltaba ¿verdad? ACDC. ACD cumbia. AC/DC Cumbia. M Metallica ¿eh? también me pareció escuchar a mí una vez. Tenemos Metallica también con eh, su Cumbión por ahí. Tenemos George Michael también con sus Cumbiones vacilones. Excelente Y muchas otras Así que eh, les voy a recomendar eso Y eh, para que vacinen aún más Les vamos a dejar dentro del de comentario fijado De nuestro video en YouTube Un link para que puedan descargar un Megamix Hecho por eh, nosotros oui. La capital ¿Ya? Para que puedan vacilar estas esta cumbias eh, Más shock Exactamente I don't, I don't Y para que no, haya, no haya excusa Exactamente, y no hay excusa para que usted no se ponga a bailar en este fin Éjale, de año. Éjale, así que el capital de los simios se raja con la música para fin de año. Para se todo raja lo con gustoso. la música para fin de año, por supuesto. Si usted pues. es un roquerito que no aguanta la cumbia, ahora le tenemos la solución. Exacto, así que no hay excusa para levantarse la silla y no menear el esqueleto. Éjale, eso me gustó. Y eso, profe, uh, llegamos al último episodio del año. Llegamos al último episodio de la... 2020, ándate luego. Ándate luego, 2020. Nadie te va a creer, nadie te va a recordar como sí, se metía. Mira, merece. me acordé de Plan cuando los locos le están diciendo al viejo Pascuero. ¿Te acordás de ese cuando está el viejo Pascuero borracho? Y en Plan le dice... El, <risa> sí. Nadie te va a creer, Nadie te va a creer. Sí. No voy a recibir <risa> ni un puto regalo para estar <risa> en Así va a pasar con el 2021. Sí. ¿2020? Oye, de hecho, hay un mensaje de Benny que está circulando Uy, por ahí. Buenísimo. Sí. Eh, lo podríamos dejar también en, el, en, en Facebook lo mejor a ese? Sí, en nuestro Facebook para que lo puedan eh, ver que bueno, él nos representa mucho mejor de nuestro sentimiento hacia el 2021 sí. ¿Eh? y eso profe estamos llegando al final algunas palabritas eh, para este fin de sí. año eh, chao 2020, bienvenido 2021, te esperamos con ansia ojalá que vengas con harto trabajo, hartas vacunas y una nueva cepa del virus Exactamente <risa> <risa> eh, Yo por mi parte eh, Desearle un muy feliz año a todos eh, Pásenlo bien Cuídense eh, Tomen harto sí. Bailen harto No va a tener excusa con las cumpias que les vamos a dejar ahí eh, Gracias por habernos escuchado este año Aceptarnos este, este año Aguantarnos este año Y espero que el próximo nos sigan acompañando también Pues Vamos a tener eh, cambios Sorpresitas sí. Y espero que a todos les guste. Como diría nuestro amado líder supremo, se vienen ¿Mm? tiempos mejores. Sí. <risa> <risa> sí, también, porque se elige presidente el pues próximo claro. año. <risa> Así que eso, chiquillos. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Pásenlo, chancho. Y chau, chau, chau, chau, chau, chau, chau.